Estás entrando a Larquemo. Larquemo. Larquemo. El universo oculto de Oxlack Investigador. Larquemo. Buenas noches, gente. Bienvenidos. ¿Cómo están? Las 12 de la noche en punto hora donde. Salen los monstruos, los fantasmas y todas las cosas aterradoras que existen en nuestro universo. Bienvenidos a toda la gente que me ve en Twitter, en Twitch, en YouTube, en Facebook. ¿Cómo están? ¿Qué estaban haciendo hoy viernes por la noche? Viernes de, de desvelarse, viernes de eh, ir a la fiesta, viernes de eh, estar contentos. Espero que todos se encuentren muy bien. Un abrazo para eh, Taisi, para Miguel Ángel, para A4 o A4G. A4G tiene nombre como de R2D2. A4G, eh, les voy a enseñar. Ella es un droide. Así como la ven en pantalla, parece una mujer común, eh, normal, una mujer este, atractiva. Eh, sin embargo, es un androide. A4NG. A4NG, es un androide que se encuentra dentro de nuestros, eh, pues de nuestros seguidores aquí en el, en la rajada peludona, así que bienvenida a 4 ng buenas noches mi estimado Oxlack, Diego, Diego Mercedes, miren otro que es de Star Wars, aquí tenemos a otro personaje de Star Wars, por la gente que dice que no ha visto Star Wars, que, que, que es esa cosa, que está bien aburrida, y demás, bueno, aquí estamos viendo cómo hay gente, mucha gente que, que sí le gusta Star Wars Diego Mesedi es uno de ellos, por ejemplo Saludos desde Guadalajara, Bicho Méndez Un abrazo, a Ernesto Apofasi Ernesto Apofasi Gracias mi hermano, Pablo Maidana Mi hermano desde Argentina, Pablo Maidana dice, estaba mirando Depredador, La Presa dejé todo para verte, mi querido Ox ¿Qué crees, Pablo Maidana? Estaba esperando también eh, que saliera eh, el depredador, la, la presa, y estaba muy emocionado. Me parecía que iba a estar, que iba a ser una buena película. Se veía en los cortos que, que estaba bueno, ¿no? Un ambiente donde estaban los donde están los indios americanos. Eh, es, es una precuela. Entonces dije, va a estar buena la, la película. No la he visto hasta el momento, pero. Eh, me parece que, que no hay muchos... No he, no he querido ver los pues, comentarios, pero los que he visto, al parecer, no son comentarios buenos. Y me molesta mucho que no vaya a ser una buena película, porque... ¿Por qué, por qué gastar tanto dinero en películas malas? Mal escritas, mal desarrolladas. Eh, la producción siempre son geniales, espectaculares, pero... Las historias, ¿qué les pasa? ¿Por qué ya no hay películas tan buenas como lo había antes? Tan no hay películas buenas como las de antes, que tienen que hacer precuelas y secuelas y, y horjuelas uh, y demás, porque si no no no venden. No veo que haya un cine que esté revolucion revolucionando, que está haciendo cosas nuevas. Eh, al menos en lo comercial, ¿no? No estamos hablando del cine de arte ni, ni proyectos de ese estilo. Estamos hablando en, en la parte comercial. No hay películas buenas. Todas todas de, son de baja, de muy baja, de bajísima calidad. <coughs> saludos a Leslie, un abrazo. Dice: Ya le diste ja, ja, Buenas noches, saludos a toda la región. Ya le di Playa. que les di? Recuerden que me pueden mandar sus superchats. chats, échenme superchats chats, hoy que es viernes, merezco superchats. chats, por favor gente, hoy sí pónganse, este pónganse amistosos conmigo, échenme los superchats. chats, y si no también pueden donarme, hacer donaciones a mi Playpal, ahí tenemos el Playpal, en pantalla, playpal, estamos en mi indirecto, y vamos a, a empezar la transmisión. Gracias a Guillermo del Toro. Hizo una buena película de calidad en todo aspecto y nadie la vio. Solo la hizo para que sea nominada en unos premios, dice Pedro 123. ¿Cuál? ¿Cuál mi hermano Guillermo del Toro? ¿Cuál película? ¿A, a, a cuál te refieres, Pedro 123? Buenas noches, saludos desde San Luis Potosí. Un abrazo, Fénix, hasta San Luis Potosí. Pónganse guapos con Oxla, claro que sí, Roca Hernández. Ya Pónganse guapos, saquen los chuperchats. Ya deposité cinco mil, no es cierto, don Ramón, no es cierto, no es cierto. ¿Ayer reviste el poder del maestro Néstor? No, ayer me fui a dormir, ya era bastante noche, ya no vi su transmisión, no sé cuántos eh, eh, alumnos se hayan integrado a estas enseñanzas que está dando el maestro Néstor, cuántos alumnos vayan a salir, cuántos discípulos, vamos a ver cuántos van a tener nuevos poderes. Dayana, ¿cómo estás? Bienvenida. Mi madrina, Viv González, también bienvenida. A Will Dove, un abrazo. a Marco RG también. A Pedro123, gracias. Creo que era Callejón de las Almas Perdidas, dice Pedro123, la película que nos habla de Guillermo del Toro. No, no me suena, no la he visto, no la he escuchado, no he visto a nadie que postee sobre el Callejón de las Almas Perdidas. Y si es una buena película, me la estoy perdiendo. ¿Dónde la puedo ver? ¿Dónde la puedo conseguir? ¿Alguien de aquí ya vio esa película? El callejón de las almas perdidas. Vamos a iniciar en transmisión en TikTok. A ver, vamos a poner la transmisión. Si las naves son no, no son capaces de nada las naves extraterrestres. Eh, ahí está. Vamos a limpiar aquí un poco. ¿Saben qué gente? No sé dónde dejé mis otros lentes, los que me ayudaban a que no me diera la luz. Y ahora. No voy a aguantar tanto, eh. Gracias a Juan Antonio Garay. Un abrazo que nos mandó 100 si pesotes. Juan Antonio Garay, gracias por el primer chuper chat. Eso alcanza como para medio six. Invita a un en vivo a Álvaro, Álvaro del Canal del Crimen. Ah, ya me habían dicho de Álvaro del Canal del Crimen, ¿verdad? Que es como, creo que es uruguayo o es argentino, Álvaro del Canal del Crimen. A ver... Bueno, no tengo ahorita la posibilidad. ¿Por qué no me mandan su Instagram? Por favor, para que por ahí lo pueda contactar en su Instagram. Álvaro del canal del crimen. Yo me puse muy guapa ayer y ni me pelaste, Ox. No valió mi superchat de 500 y 200. ¿Te debo el de 500, Lisette Vargas? Claro que yo sí, sí hablé sobre el, chat, el superchat de, digo, el superchat de 200. Sí lo leí y sí Sí contesté, el de 500, no sé qué sucedió, no me apareció, te lo superjuro. juro. Así que una disculpa, Lizeth Vargas, te mandamos un saludote y un abrazo. Saludos, te manda tu amigo Pucho, el del Pucho, anda acá conmigo. Noemí G, ¿Noemí G? dice que anda Pucho, el del Chupo. No, no, no, Pucho, el de Lucho, anda en el anda con Noemí G. Le mandamos un abrazote a Noemí G, que anda con Pucho, el del Lucho. Pucho el del lucho, no es lucho el del pucho, por eso me confundí yo. Lucho el del pucho, no pucho el del lucho, no, lucho el del pucho. Saludos a chavos, a César Leonel, a Mauro, a Ale Ortiz, bienvenida. Ale, ¿cómo estás? Un abrazote, Ale Ortiz. Hola, ¿podrías colgar el número de teléfono de la pantalla, por favor? Hola, Clarice36, ¿cómo estás? Se me había olvidado hacer la transmisión acá en TikTok, ¿eh? Sí, he hecho transmisiones, pero no lo había puesto en TikTok. ¿Por qué? No sé. No sé. Simplemente no me dio por ponerle clic Y ahorita veo que, que sí hay gente, obviamente, viéndome aquí en TikTok. Cuando gane la lotería todo casi va a ser para ti? Ah, que cuando ganes la lotería casi todo va a ser para mí. Gracias, Claritz. Pero debes de jugar la lotería. Sí, juégala, porque creo que sí te la vas a sacar. ¿Qué pasó con el estafador Oxlack? ¿Todavía no me dan ganas de hablar del estafador? Porque He tenido días muy cansados, muy cansados. Hasta ahorita no he descansado. He dormido muy pocas horas y la verdad no tengo mucha energía para, para hablar eh, sobre ciertas cosas. Pero el estafador está ahí. Seguramente, eh, no sé. No sé porque todavía tengo el lunes, tengo... tengo que era un, no, tengo tengo evento, el martes tengo también un podcast el miércoles según quiero descansar pero ya para el jueves ya tendría otro entonces ay, ya no tengo, ahorita no tengo tiempo de descansar y quiero sentirme bien para echar pleito ya hace falta echar pleito, saludos me llamo David, pues qué bueno David porque con esas letras chinas ja, japonesas, coreanas, no te vamos a enseñar ya. ya no estás enfermo, dice Anthony Tobar estaba enfermo del estómago, ¿recuerdan? No, ya no, ya amanecí, ya amanecí mejor. ¿Qué pasó con la bandita de Twitch, mi hermano? Arles, un abrazo, no sé cuántos hay en Twitch. Yo siempre pongo Twitch que, que transmita, pero la verdad es que no veo los controles de Twitch. Yo solamente veo mi programa, en donde transmito para diferentes redes sociales, y no veo más que los comentarios de Twitch, y de Facebook, y de YouTube, y demás. Así que, por eso es que no interactúo directamente con alguna plataforma, porque estoy directamente con un programa. Juan Antonio Garay nos mandó 50 pesotes, dice, Álvaro Matus, es el Instagram del canal del crimen, saludos desde Monterrey. Álvaro Matus, voy por mi teléfono. A ver. Vamos a ver, vamos a abrir también el... el el canal para las llamadas por si alguien me quiere llamar y me quiere contar alguna historia paranormal gracias a Mariana, hoy ya me perdí, gracias a Mariana Rodríguez me encantan las transmisiones, black, pero también toma tu tiempo para descansar un rato ya sé, por eso hoy si, si no veo mucho movimiento nos vamos temprano a ver, vamos a buscar aquí el Instagram y vamos a ponerle aquí que es Álvaro Matus, mmm. A ver, arroba es buscar. Alba. Álvaro. Álvaro Matus. Álvaro Matus. M. Ok, es un... Ok, ok, aquí okay, ya lo tengo. Ah, me sigue. Me sigue Álvaro Matus, no sabía. Lo voy a seguir también. Entonces, pues... Aquí lo vemos en pantalla, está Álvaro Matus. Eh, le voy a mandar mensajito para que esté de invitado y nos hable sobre cosas de crímenes, Álvaro Matus. Ahí está. Donde yo vivo hay un túnel en el centro de la Tierra. Eh, bueno, eso creemos. Cuéntame, Alon, ¿cómo que hay un túnel en el centro de la Tierra? Hola a Elena, gracias, ya no traes seguirillo, ya no, yo estoy mejor, gracias. Desconozco la trayectoria del actor mexicano Tenoch Huerta, ¿quién es de rasgos indígenas que va a trabajar para Marvel? Me gusta la inclusión de actores de diferentes colores y nacionalidades, dice Sue Tandy. Eh, yo no sé, no me vayan a criticar, pero... A mí en historias pasadas, en historias que donde sabemos que el Capitán América era blanco, o negro, o azul, etcétera, y lo cambian de color, pues no, no me gusta. O la sirenita, ya saben, no, no me gusta tampoco. Eh, sé que es contenido para las nuevas generaciones, que lo de nosotros ya pasó, y que lo disfrutamos y hasta ahí quedó, y que lo nuevo que hagan es para llamar la atención de la nueva generación. Y, bueno, lastimosamente la nueva generación pues todavía es chica. Y, y bueno, nosotros los, los adultos tenemos que pagar pagar eh, las cosas de los, de los niños, ¿verdad? Sí, no sé sí, eso es un negocio. Si es un negocio porque los niños y los chicos quieren precisamente esas cosas. Luis Rivas nos manda 35 GTQ. Eh, ¿Qué son GTQ? GTQ, ¿qué son GTQ? Alguien que me diga. Eh, son, este... Son pesos guatemaltecos, o sea, Quetzales. Luis Rivas es de, de Guatemala. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, Oxlack, te hablo aquí. Te habla Ignacio de, de Bolivia. ¿Cómo estás, Ignacio? Oye, Ignacio, allá en Bolivia les dicen de alguna forma a los ignacios? Eh, eh, bueno, generalmente les dicen Nacho, eh, ¿no? Pero no, a mí al menos no nunca me, me han dicho por otra cosa que no sea mi nombre. A ti te dicen Ignacio tal cual. Ignacio, ven para acá, Ignacio, sí. para allá, ¿sí? Me llaman por mi apellido, que ah. es Reynolds. Me dicen Reynolds. Ray así. Reynolds, o sea, ¿por qué tienes apellido inglés? Porque mi bisabuelo era de Inglaterra. Ah, Reynolds. Ignacio Reynolds, ¿qué más? Cocío. Cosío. <risa> eh, no, mucho acá en México no se escucha mucho el cosío. es no es un nombre tan, tan un apellido tan popular. ¿En Bolivia sí es popular? No, no, relativamente no, no he escuchado a, a nadie. Muy bien, no, Reynolds. Muy bien, Reynolds, Reynolds, por bienvenido aquí al superchat y a la transmisión de, de que nos hables de historias que no nos vayan a dejar dormir. ¿Tienes alguna historia que nos vas a platicar? Sí, sí. De hecho, sería mejor si me llamas por mi nombre nomás. <ríe> Suena un poco raro que me, que me llamen por mi apellido. Pero dijiste que te pues llamaban me... Reynolds, ¿no? Eh, bueno, o sea, les es a veces un poco más fácil, digamos, identificarme por eso. Y en vez de, de decirme otra cosa o decirme Nacho, dicen decir ya, Reynolds. Así Ah, por eso, por eso Reynolds, así, ¿cómo quieres que te diga, pues, para rápido? Ignacio. Ok, ok, Ignacio, pues, bienvenido, Ignacio Reynolds. Gracias. Bienvenido, cuéntanos ahora sí. Ahora sí, obviamente, sé que es de tu conocimiento que estás eh, relacionado, ¿no?, con eso de la parálisis del sueño, uh -huh. tú sabes bien lo que es eso, ¿no?, Uh -huh. De hecho, tengo una historia que me pasó en una etapa específica en mi vida, ¿Sí? en la que yo estaba empezando a ser universitario, un estudiante universitario. Vivía solo, era un departamento nuevo, la verdad. ¿Sí? Inspiraba bastante confianza porque... Estaba todo, todo pintado, todo de lujo, todo, o sea, ni siquiera, ni siquiera tenía polvo, nada. Era un lugar bastante acogedor, al menos eso se daba a entender, ya que las primeras veces, obviamente, uno siempre tiene que estar con su familia. Eh, mis papás fueron hasta allá, hasta mi nuevo departamento, me dejaron ahí, y yo estuve tranquilo más o menos por unos tres días, okay. después de unos días eh, eh, comencé a sufrir ataques de ansiedad, okay. ataques de ansiedad relacionados con voces, voces en mi cabeza, algunas, voces. algunas cosas que de hecho poco después y fui comentando a mis papás, ellos se asustaron bastante sí. y tuvieron que contactar obviamente con un psiquiatra, el psiquiatra me hizo los análisis necesarios, y al final dijo él que no, todo está bien, no pasa nada, o sea, son cosas, digamos, estás pensando reiter reiterativamente en algo, y naturalmente eso se está reflejando ahí, okay. en tus en tu realidad entonces debes dejar de darle vueltas a una sola cosa, ok, bueno, yo ignoro, de hecho, la consulta del doctor, porque sé que hay algo mal, y cuando yo lo presiento es porque necesariamente algo está mal, bueno, llegan los dos meses, ¿Sí? después de dos meses, ¿Sí? yo comienzo a experimentar otra cosa, una nueva faceta en, en, en, esto, en estas voces que estaba escuchando. Siempre, okay. cada vez que apagaba la, la luz, apagaban las luces del departamento, sí. sentía que había alguien más ahí, había algo observando, pero no sabía qué era. Yo decía, ridículas es mías, no debería darle tanta importancia a esto porque es. Ridículo, es un departamento bastante pequeño, bastante chico, okay. por lo tanto no, no puede Entrarse nadie. Yo estoy en contacto con la puerta casi nada, ¿sí? nada ¿sí? todo el tiempo. Entonces, cuando me fijo por el rabillo del ojo, uno de esos días eh, ya era más o menos tarde, entre las seis y las siete de la noche. Veo que en el espejo, en un espejo que siempre tengo ahí atrás. Sí. Eh, no, no logro divisar mi, mi mano, mi mano, mi brazo. O sea, yo, yo quiero hacer señales así porque qué, qué raro. Está detrás de mí y no funciona. No funciona. O sea, o sea ¿qué pasa? Nada. Sí. Se descompuso el, el espejo. Me acerco y naturalmente pensé que era un efecto del, de la luz, más que otra cosa, pero no. Oye, pero ¿qué era lo que escuchabas, las voces que escuchabas en, en tu mente? ¿Las voces que escuchaban? Sí. Bueno, me indicaban me indicaban que, que revise algo, que revise algo. O sea, tienes que revisar algo, tienes que revisar algo que está encima de ti, encima de ti, encima de ti. O sea, siempre me repetía eso. Siempre me... Si es que pensaba algo, pensaba en un ropero. En un ropero grande y empotrado. Okay. Directamente en la pared. Y, de, y decía... Y, y me traía recuerdos y demás así. Pero yo decía... Siempre me daba miedo los, los roperos. Y desde pequeño, desgraciadamente, yo, eh, tuve la desdicha de tener unos primos que eran realmente irresponsables. Y cuando tenía... Alrededor de siete y nueve años, eh, se, me, jugó, me jugaron una broma, ¿no? Dijeron que íbamos a jugar a las escondidas y por deshacerse de una responsabilidad que es la de cuidar a un niño, Ajá. Me, me metieron dentro del ropero y, y me dejaron encerrado y alrededor de unas tres horas, pero no para, un niño, una, un, para un niño, digamos, una hora es... Claro. Pues, Claro, y te, ¿y te encerraron el, en el ropero? Sí, en el ropero, en el, en el placar, ¿verdad? Lo echaron llave y como estaba oscuro, y lo, se fue la luz del día. Sí. Entonces yo me quedé ahí y ellos estaban jugando, seguramente estaban fumando sí. o bebiendo, haciendo cosas. Bueno, sí. ¿Y cómo saliste de ahí? ¿Quién te sacó? ¿Perdón? ¿Quién te sacó de ahí? Cuando llegó, la mamá de ellos, ¿no? obviamente los castigó severamente por haberme hecho eso. Eh, su mamá me sacó, ¿no? Porque yo comencé a gritar, hice bulla y todo lo demás. Uh -huh. Al momento de estar yo ahí encerrado, sabía que nadie me iba a abrir hasta que llegue mi tiempo. Uh -huh. eh, ahí sí, sí me abrió. Entonces, desde de ese momento, como que tenía siempre un miedo, una, una fobia... Ajá. de quedarme solo sí. y tener un placar enche abierto. claro o sea, el el placar siempre debe estar muy bien cerrado qué es el Las placar siempre debe... ¿Qué, qué es el placar es, es una como una especie de armario okay, okay. sí en el que pones ropa okay. pones como objetos, lo que sea closet sí, como un closet exacto exacto ah, okay. ¿sí? Okay. después eh, las puertas también tienen que estar completamente cerradas, las ventanas también, o sea, nada que incite a la creatividad, a la imaginación, no sí. puede haber, no puede haber estímulos okay. porque automáticamente se disparan esas ideas en mi cabeza y comienza a ser así entonces okay. bueno, con esos antecedentes que te menciono, ya habían ido mis papás a la el psiquiatra y era prácticamente como que se lo hubieran hecho la tarea para el psiquiatra el psiquiatra ve y dice: Ah, este chavo tiene este problema, pero esas raíces raíz de esto. Entonces, ya yeah, básicamente se lo ha leído de nuevo el resultado que, que salió muchos años atrás. Sí. Y les dijo: Son cosas que van a pasar. Ok, lo ignoraron totalmente. Bueno. ¿Qué pasó más? Ahí, ahí tú me dijeron. Entonces, pasaron unos cuantos días. Y llega un punto en el que, como te iba comentando sobre el espejo, yo comenzaba a ver cosas con ¿Qué? el, con con el ramillo del ojo, o sea, veía, veía cosas pasar, a veces veía mis, mis, mis objetos de la universidad desordenados, a veces los cuadernos, como sí. que no los dejaba en esa posición exactamente, ¿por qué están okay. así? o sea, sospechoso, tal vez yo soy distraído, soy soy un soy chango también, o sea, sí. cosas que pasan, bueno, hasta ahí, pasa que con lo del espejo era lo mismo, yo naturalmente siempre veía el espejo para darme cuenta que... El televisor está encendido o, no es, o, o está apagado. Obviamente esto desde la sala, ¿no? Ok. la proyección del, así para poder ir y apagarlo, y que no esté en mano, encendido. Entonces, en este caso, no estaba así. Estaba torcido totalmente. Estaba puesto cada... Es como si lo hubiera movido casi unos 45 grados. Por ello yo oh. no podía ver nada. No podía observarla. Ok desde donde estaba, entonces me acerco y lo veo y lo comento esto a mi, a mi mamá ¿no? y, y obviamente yo, yo ya estaba en La Paz, en La Paz estaba estudiando en La Paz, le comento eso y ella me, me dice no puedo ir hasta allá, no, o sea no podemos hacerte hacer esos exámenes porque ya sabemos cuál es la respuesta y vamos a volver a gastar el dinero sí. y nos van a dar lo mismo tienes que controlarlo me dice. entonces yo Ok, ya, ok, okay ya, yo, yo voy a hacer todo lo posible por, por controlarlo, ya. Eso queda, teoría Llega la noche. Y antes de dormir, obviamente yo tomaba pastillas. Estaba tomando medicación bastante fuerte, una medicación dedicada. Sí. Obviamente que era para evitar convulsiones, para evitar ataques de ansiedad y... Para el insomnio. Okay. Entonces, yo tomo mis pastillas como normalmente lo hacía. Me entro a la cama, pago la tele y descanso. Ok. No pasa ni siquiera unas tres horas. ¿Sí? Hasta que comienzo a escuchar voces. Voces. Esas, pero esta vez no son voces dentro de mi cabeza. Sí. Uno sabe cuando <ríe> eh, eh, piensa y, y cree que, bueno, o sea, se visualizan las voces, okay, los sonidos ¿cómo se escuchaban? dentro de su cabeza. ¿Cómo se escuchaban las voces? Las voces. Sí. La verdad no podría imitarlas ahora mismo porque eran muchas voces muchas voces de personas, era como estar en un salón. Era una cacofonía. Como, en un salón de, como sí, perdón. Era una cacofonía. Algo algo así, exacto, exacto, sí. O sea, eran, eran muchas voces de adultos y de mujeres. Ok. Más no bien niños, pero sí, era era todo un despelote y yo dije, vale". es muy diferente escuchar dentro de tu cabeza. A tus, tus propios pensamientos Ajá. Y es muy diferente escucharlo con el oído Y yo lo escuché con el oído Ok Pasa que me despierta De repente Y yo oh, con toda la fuerza que, que pude en ese momento Traté de moverme Pero lo extraño era que eh, Sentía como si, como si algo Estuviese aplastando mi cuerpo okay. Como si estuviese tensionando Sí encima de la cama. Obviamente todo el cuarto está oscuro. Sí. Entonces, comienzo a escuchar como algo o alguien o lo que sea que haya sido. Estaba moviendo mi cepillo de dientes, la, mis cremas, eh, todas las cosas que tengo en el baño, ¿no? OK. Las comienzo a mover. las hace de caer inclusive al suelo. Y comienzo a pensar, ¿no?, racionalmente, digo, o sea, Dios mío, ¿por qué no me mata? O sea, ¿por, por, qué, por qué no simplemente se acerca y, y me confronta? ¿O por qué no ha hinchado y, y me hizo algo? Si es un maleante, si es un, un ladrón, entonces es lo primero que va a hacer y, y va a escapar, va a escapar. Entonces, no hacía eso. Ok. No, no, no cabía dentro de mi cabeza que esa cosa estaba ahí por por, por molestar o ¿ok? qué? ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál era la razón de hacer todo eso? Entonces comienzo a llorar, <ríe> comienzo a rezar, rezar, rezar, pedir adiós así. ¿Cómo rezabas? <ríe> oh Dios mío, por favor, si esta es la hora de, en la que debo morir, ya que sea ahora, pero por favor, no quiero saber lo que va a pasar después. Así. No sí. quiero saber, no quiero saber qué cara o qué aspecto tiene esa cosa, ¿no? Okay, te daba miedo pensar okay. qué aspecto tenía. Sí, el aspecto y además el hecho de que eso esté ocurriendo, o sea, no entra en la cabeza de alguien. Yo, por ejemplo, estoy estudiando ingeniería civil. Eh, generalmente los chicos que estudian esas carreras no pues, tienen una idea muy... Tienen una forma de pensar bastante racional no eh, Ese es mi caso okay. Entonces no, ca no cabía No cabía para nada El hecho de que eso esté pasando en ese momento Porque Se sale de la realidad okay. A la que uno está acostumbrado Ok, ¿no? ¿Y ¿qué pasó después? Bueno Entonces eh, Después de haber llorado todo ese drama uh -huh. me deslizo a través de mi cama, con toda la fuerza que tengo okay. y despierto y me levanto eh, obviamente enciendo la luz totalmente asustado ¿Sí? entro al baño y desgraciadamente sí era cierto era cierto, o sea todo estaba desordenado, todo estaba. O sea, todo estaba sí, tal y como sí tú, hubo no como un fantasma. si sí, hubo como un fantasma porque en realidad se había movido todo lo del baño. Sí. Ok. Pasa que había un detalle más. Un detalle que, que, que de hecho a mí me hizo <risa> dudar. Fue la razón de seis, de seis meses de tratamiento. Que el baño estaba sucio, sí, lo habían de usado. De... Pasa que yo siempre me ponía una especie de crema en las manos. Ajá. Que lo hacía, que, que lo hacía blanco, o sea, era, era bastante blanca. tenía tenía una, una consistencia y un color muy, muy particular. Sí. Pasa que todas las cosas que se habían movido en el baño... Tenían esas manchillas de esa mancha de esa crema. Okay. Pero para, para cualquiera sería ridículo, porque o sea, esta, estas cosas están así. Entonces el maleante o lo que sea que haya sido, se puso la crema o, y, y comenzó a moverlas, porque así solamente podían estar manchadas todas. Entonces, hay algo muy raro aquí, algo muy, muy raro. Entonces, al día siguiente no tocó el cuarto. Simplemente espero a que mi mamá llegue. Sí. Viaja como puede, como puede, como puede. Pero ese mismo día llega. Y ahí se hace la reconstrucción de lo que pasó. Ok. Pasa que... Eh, mi mamá toma tomó una, un pequeño testimonio. Sí. De mi de mi abuela, que vivía en otra casa, no, yo en este departamento estoy viviendo solo, pero sí. tenía otra casa allá, que era de mi tío, que supuestamente eh, eh, escuchaba cosas raras en, en su propio cuarto, pero no sabía qué era tampoco, o sea, no sabían que había una presencia, sabían que había una especie de energía, pero que estaba en torno a mí, en teoría, o sea, yo decía no no soy tan, tan de, de estar apegado a eso, de que a veces los fantasmas no son eh, específicamente espíritus, ¿no? sino formas de energía. ¿no? Eso, eso me comete, yo le digo, es, es totalmente ridículo, o sea, ¿cómo? cómo? Imposible. Pero okay. las manchas revelaron después que... En realidad, lo que pasaba era que yo me desprendía. O sea, tenía, tenía un trastorno que hacía que yo me desprenda del, del sentido de, de estar ahí. Ok. O sea, que, que que, ya no era yo, pero sí era otra persona. O sea, tenía una conciencia alterna. Ok. Una conciencia alterna que hacía cosas. En este caso, no era simple un simple sonambulismo, sino que era una, un acto deliberado, pensado. Sí, sí, sí, claro. Específicamente para eso. ¿Solo? Para que. O sea, estaba soñando, en teoría parecía que estaba soñando, pero no. Estaba parado y sí. haciendo. Destrozando cosas en mi baño. Ah, fuiste tú. ¿sí? Podía haberme hecho. Sí fui fui yo, okay. o sea yo, eh, es imposible darse cuenta de esto sí. porque parecería que fuese un sueño, parecería claro. que, que fuese algo que no es real, que ya o sea claro. despiertas y ya síganme contando pero en este caso no no había forma de, de controlarse antes, acciones inclusive podía llegar a hacer algo malo contra alguien o contra mí mismo y yo no me habría dado cuenta. Claro, es la de despersonalización. Hecho, sí, y de hecho, para cuando yo fui a hacerme el análisis, me mandaron a Chile. Y en Chile, varios doctores, inclusive contactaron a muchos de España, para que vinieran ¿no? a, a analizar el caso porque era muy raro, muy raro, muy raro, y yo dije, wow, o sea, ¿tás? son 15 segundos de fama, pero sacados a la mala, de, ah, no, no, quiero, no quiero ser famoso por esto, sí. es un mal muy terrible, muy peligroso. ¿no? Muy bien, okay, ¿y es qué pasó después? Para... Finalmente, Finalmente, ¿qué sucedió? Finalmente sucede que... que... Este este mal no fue mal. No fue no fue algo al azar, yo creo, eh, fielmente a veces en el destino. Uno de esos días eh, comencé a escuchar unas voces que obviamente me señalaban. Yo te, yo te había dicho una vez sobre los roperos y demás, sí. Y como una vez particularmente en el mismo departamento del que me pasó todas estas cosas que me levanté y fui a ver um, si tenía todavía algunas valijas que para empacar y noté algo ahí había yeso yeso fresco o sea recién lo había puesto y estaba mal tapado o sea, no era del todo nuevo alguien más estuvo aquí, pero estuvo aquí por un lapso corto de tiempo, ya bueno, ni lo tocaré, veremos que es, agarro un cuchillo y comienzo a cortar, y de repente veo que detrás de ese yeso había unas fotos, una bolsita de fotos, un sobre, un sobre con fotos, había unos cuantos juguetitos pequeños, en eh, eh, en una cajita chiquitita de esas de las que llevan los niños eh, sus pinturas las acuarelas y aparte había unas esposas esposas así, oxidadas y yo dije o sea, no esto parece una una, una escena de algo que una escena del crimen está terrible entonces, no lo toco, bajo, rápidamente me asustó, salgo del departamento, salgo del edificio directamente, como queda a, poca, a pocas cuadras, la Guardia Civil, voy hasta allá, y obviamente los policías me acompañan hasta mi departamento, y comienzan a hacer la, eh, el debido picateo, ¿no? ...de todo el lugar... ...me hacen las preguntas y demás... ...pasa que... ...este... ...estas fotos y estas esposas que he encontrado... ...estaban directamente relacionadas... ...con un... ...con un caso... ...que fue bastante famoso, ¿no?... ...en su año... ...2017 que era sobre una chica que había desaparecido, pero estaba desaparecida desde hace ya 10 años. Entre esas fotografías, había fotos de montañas, de un lugar muy específico, pero no, no podía identificar qué lugar era, porque yo no conocía tan bien las, los alrededores de la ciudad. Entonces, los policías fácilmente no mandan a sus superiores y poco después sale la noticia de que sí, era un lugar entre lo que era Las Colinas y, y la otra ciudad circundante que está un poco más arriba. Resulta que dentro de un vehículo de niño Sí, un vehículo de esos pequeños que funcionan a electricidad metieron a la chica a la chica a la que estaban buscando la, bueno, o sea es, es horrible, pero así es la asesinó su, su marido su esposo, no sé, o sea su pareja, no, no, no quién quiere, no dieron no, no, muchos detalles y la metió dentro de ahí del, del autito, pequeño. Después se acercó al, a las montañas por las colinas, lo puso en una bolsa y lo tiró entre estas, porque como se saca cemento de esas montañas, a veces hay huecos, hendiduras y cosas que facilitan a cualquiera deshacerse de basura, de desechos grandes y demás. Entonces, identificaron fácilmente ese cuerpo, ¿no? Yo creo que naturalmente sirvió de algo, ¿no? Haber, haber firmado así. Ok, pero ya finalmente, las... pero, pero ya finalmente, ¿qué, ¿qué pasó ya en la conclusión? Como conclusión, Sí. Bueno, la verdad, no sé, estoy, a, a veces la vida te, te, te sorprende y esta vez sí que me... Me enredó bastante, ¿no? Con todo lo que pasó, pero creo que todo fue por por algo bueno. Ah, Yo bueno. creo que esa persona ahora es de paz. Sí. Yo creo que su, su familia también ya tiene consuelo al saber de que ya al menos está descansando en paz. Pues sí. Y que esa persona que era su pareja, evidentemente estaba pagando sí. poco, poco, porque claro. yo lo digo, no, es poco 30 años por quitarle la vida a alguien, por haberle arrebatado así, y haber hecho semejante cosa, sí. semejante fechoría. Sí, terrible. Pero, bueno, al menos yo creo que de alguna forma me quiso advertir y me quiso avisar, ¿no? Sí. Tal vez estaba demasiado cerca y yo era más susceptible a que esa persona, de alguna forma, que esté más allá, se, se comunicara okay. y me diera a entender dónde encontrarla. Sí, sí, por eso de alguna forma te utilizó para que terminaran con la historia. Pues te agradezco mucho, Reynolds, por la llamada. Ya son 30 minutos, pero, pues bueno, afortunadamente eh, el, el caso resultó en una conclusión. Sí, muchas gracias más bien a ti, Oxlack por darnos la oportunidad de contar nuestras historias. Que tengas muy buena noche y éxitos en tu canal. Eres... gracias un crack. Saludos mi hermano Reynolds, hasta Bolivia, gracias por la llamada. Gracias de ti. Bye. Bueno, ahí tenemos la primera llamada, Este, ya nada nos quedan 30 minutos de programa, así que recibo la siguiente llamada y es hora de que nos vayamos a dormir, les agradezco mucho el que vamos a contestar la siguiente llamada y pues ya la última de la noche. Buenas noches, ¿Cómo están? hola hola hola hola ¿cómo te llamas? Eh, Facu Facu ¿cómo estás? bien Facu ¿de dónde nos hablas Facu? <risa> no creí que me iba a llamar eh, ¿cómo estás? ¿todo bien? bien bien bien bien bien aquí ya estábamos terminando el programa solo cuéntanos Facu ¿qué pasó? Acá comentando un par de, o sea, una anécdota. Cuando estaba en el ejército, eh, pasó algo. Ajá. Y me perturbó, porque pasa que <coughs> cuando estuve en un puesto, al al caso del mediodía del... del me, me agarró el... ¿cómo se llama? La pared y el sueño, uh -huh. y yo... y yo no lo creí, cuando mis compañeros, es más, mi sargento, sargento en ese entonces, eh, lo me... me Gol, gol golpeó la la la la, la, la puerta y, y ahí me despertaron Sí. fue el lapso de de medio día okay. eso fue como que no lo podía creer y, y eso y eso tampoco tampoco lo podían creer porque estamos o sea en, en, en, en el en el en el, en el mediodía de, <ríe> de en el mediodía que estamos de guardia uh -huh. eh, también no lo pueden creer que está, o sea están que está, están escuchando ruidos dentro de la de la pieza donde nosotros descansamos y ellos no lo no pueden creer Okay, entonces no había, no pasó nada y solamente fue como un sueño. No sé si fue un sueño o no sé si fue una parálisis tampoco. Porque, no sé, lo, lo, porque mi jefe en ese entonces como que entró pateando la puerta. Ajá, entró diciendo, hola ¡Oh, hijos de su chingada madre o algo así. Claro, algo así, no sé, algo así. como dijo, cómo y... dijo? Por... Órale, pichos boludos, o algo así. No, no, no, no, no. Lo que pasó es que entró pateando, ¿tú? pateando ¿viste? una puerta, así no el, el grosso. Ajá. Y. Y me, me despertó. Y yo era cuestión de las tres de la tarde, así. Era de, era de día. Ya era de día, pues claro, eran ah, dos, dos del sí, día, ustedes dormidos. Y, y luego estaban en Vietnam, no, no, que no. me comentas. para, mete que eso? Sí. Estaban en Vietnam. <ríe> ojalá, ojalá, pero no. Este viejo de verdad, me pateó la, la puerta del, de la habitación Ajá. nosotros descansamos sí y, y preguntó qué estás que qué hacía sí y yo estaba durmiendo ok y no hasta el viejo no no, no se explicaba qué, qué pasaba sí pero se escuchaba ruido y yo estaba durmiendo estaba descansando, estaba bien tapado okay así que Así que bueno, bueno, eso, eso me pasó en, cuando estaba en, en, la guardia, ¿ok? En el ejército y y no, todavía no, no nos podemos explicar qué pasó en ese, en esa, en ese mediodía, digamos. Ya, fue lo de las guerras de las Malvinas. Las Malvinas, bueno, esa es otra cuestión. Okay. Esta cuestión quizás uh, tiene mucho camino. Así que eso, de, digamos que es otro otro cantar. Okay. Digamos, otra otra historia. Ah, bueno. Entonces, uh, al final de cuentas, ¿fue un sueño se te subió el muerto? Y, y yo digo que sí. Yo digo que sí. Pero, pero fue raro porque... Yo estaba consciente ¿Sí? y sentía como que, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Fueron como que nenes que me me me, me tocaban las arrasadas. ¿Los nenes te, te tocaban nenes, los no qué? No sé si, no me lo te imaginas. ¿Los nenes te tocaban la qué? La trazada digamos, yo estaba tapado. Ajá. Y nenes, como que había mucho, mucho, muchos, muchos, me... no sé, muchos, no, no sé cómo te puedo explicar. Había muchos nenes eh, como el can... en la plaza. Como el nene consentido. No, no, no, no. No, no, no, no. Nenes rebeldes, digamos. Nenes rebeldes. Ahora, eran duendes entonces, sí. como, como duendes. No, no, no, nenes, nenes. O sea... Nenes. No sé cómo te puedo explicar, pero eran nenes. Era, eran, eran, nenes bebés, eran bebés. Eran bebés. Bebes, ¿no? Nenes. Be eran, pegándome en la frazada. Ok, ¿cuántos, cuántos nenes o bebés? <risa> no sé cuántos nenes, pero eran varios. Eran varios nenes. Pegándome en la frazada. Pegándote en la frazada. Claro, cuando ya estaba en la guardia. ¿No serán los niños que asesinaron en las aldeas de Vietnam? Pero si Vietnam es tan lejos. Sí, me dijiste que estaban en que estaban en la guerra de Vietnam, ¿no? Que estaban ahí con el sargento. No, estamos en el sargento, pero no, no. Pasa que no, no te puedo decir dónde estamos. Ah, ok, ok, ok. En Camboya. <risa> eh, no, ok, ok, pero por ahí cerca, de, de, ese, de ese lado. Tampoco. Ok, bueno, no, no, no En Argentina no sé. estamos. Ah, en Argentina. Entonces sí era Malvinas, pero no, ¿verdad? No, si sea si Argentino. Dices que no, en Malvinas, no, ¿verdad? No, no a ver. No, <risa> ojalá. Ok, bueno, entonces ahí estaban los nenes. Ok, yo pensé que, que era Vietnam y pensé que eran los niños que habían asesinado en las aldeas y que eran los espíritus de los nenes los que te estaban haciendo eso, pero dices que no. No, no, no, no. No, no, a ver. Yo estaba en, en el ejército lo que es eh, ¿cómo se llama La guarnición del ejército Sarmiento de Argentina, el Chubut. Uh -huh. Buscito un vídeo igual. Ok. Y. Bueno, ahí. En ese. En ese, ese puesto. Ajá. En el mediodía, ya ahí. Ahí tuve. Esa experiencia. Ok. Si te Ajá. La, yo te quiero preguntar una cosa. A ver, a ver, mi hermano, pregúntame. ¿Es posible.? Cuando uno tiene la parálisis del sueño, es posible quedarse. Es posible quedarse. Quedarse dónde? En la Cuando uno le da la parálisis del sueño. Ajá. Ah, bueno. Es posible quedarse en él. Este, pues ya, yo creo que ya sería morir. O sea, si te quedas en la parálisis del sueño, puede ser que ya sea definitivamente la muerte. Eh, pero comúnmente todos regresan para contar sus historias de la parálisis del sueño. Pero se siente muy feo, yo te entiendo. Porque yo intenté quedarme. Ok, ¿y qué pasó? Y vi... Vi una mujer, una mujer... Eh, y también vi una... <coughs> Me quedé en, en un tipo de edificio, o sea, hecho en mí, pero me quedé. ¿No, habrá, no habrán y, sido las mujeres que mí. asesinaron en las aldeas eh, de Vietnam? ¿Cómo? ¿No serán los espíritus de las mujeres que fueron asesinadas? No, no, no, no, no. No, no, porque fue algo... Rando, digamos. Fue algo que no, no sé. Como... Yo tuve para el sueño muy seguido. Entonces, a lo último ya dije, me quedo acá. Ajá. Y, y la verdad que sí. Me quedé y... Como que... Fue a... O sea, a, a mí me, me aterró, pero fue un... Digamos que no, no, no sé cómo explicarte. Sí, bueno, fue feo. Eso es sin duda, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo ya tiene y... para, para finalizar? ¿Cuánto tiempo tiene de que fuiste soldado del Army seal de las Fuerzas Especiales Union? A ver, eh, hace seis años. Seis años. Y ya, sí. y ya te, ya dejaste de ser soldado, te terminaste tu, sí. tu labor o, o escapaste. No, ya, ya me, ya no soy más de la fuerza. Ya no eres más, ya, eh, no, no eres como ahora un general, algo así que, ya no. No, ya no. Muy bien, mi hermano, pero bueno, estuviste ahí sirviendo, ¿no? a la nación Y cinco años ¿eh? ya. Ya te cinco años que sucedió eso. Muy bien, muy bien, pues eso fue todo lo que te pasó, entonces, pues eh, te pasó durmiendo, entonces digamos que fueron de esos, de esas pesadillas o esas situaciones que, que les pasan a muchos, pero que son feas. Te agradezco porque nos hayas platicado tu historia. ¿Desde qué parte de Argentina nos hablas? Eh, de Chuy Rosas. ¿De Chuy Rosas? Rauson Chubut. ¿Raison Chubut? Rauson. Fauson Chubut. Fauson Chubut. Voy a hacer. No, eh, ya me acuerdo porque voy un, un... Digamos, un especial. Ajá. Y encima dijiste mal mi provincia. Ah, dije mal la provincia. Ajá. ¿Y cómo es? Es que no te entiendo. Es Chubut. Chubut. Yo dijiste Chabut. Ah, Chubut Rawson. <risa> Chubut Rawson. <risa> no, pero no pasa nada. ¿Eh? Chubut Rawson. Sí. ¿Así se llama en Argentina? Es así, en la capital de Chubut. Oh, no, no, no conocía, nunca había escuchado Chubut Rawson. ¿No era Reynolds? <risa> Pero si sí, hiciste sí, un video con, con mi provincia. En, bueno, ¿De qué trataba el video? A, a lo que vamos. ¿Eh? ¿De qué era el video? ¿De qué era eh, el video? No me acuerdo. Era de, era de las... ¿Cómo se llama? De los... Ah, ya no me acuerdo. Ok, bueno, no hay pero problema. lo indígena, era, lo indígena era, era el tema. Muy bien, en Chubur Rawson, Perfectísimo. Ah, ok, entonces, pues ya para finalizar... Bueno, les quiero mandar un saludo. Ajá. A, al chat. Sí. A, a Amaru, lo odio. Amaru, te la amas. Esa es, a, es el, ¿Eh? Amaru. Amaru. Órale. Órale. ¿Nada más, Amaru? No, no. No. No, sí, es eh, buena banda bueno, esa. Ok, muy bien. Uh, a todo, a, a todo el chat en, en general. Muy bien, ¿cómo estás en el chat? ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo sabemos quién eres tú en el chat? Facu Carp. Facu. Facu. Facu Carp. Facu Carp. ¿sí? No pensé que me iba a contestar a la otra, la verdad. No, pues claro, para eso es el teléfono, ustedes llaman y, y aquí platicamos. Entonces, te buscamos como Cat. No, no me buscan, ahí nomás, ahí está. Muy bien, muy bien, mi hermano, pues te mandamos un abrazo hasta Reynolds. Rawson. Ah, Argentina. Chubut, Rawson Chubut. Muy bien. Un abrazo hasta Raison Chubut. Gracias, la, la verdad que fue un placer haber hablado con vos. El mío, fue el placer, es mío, de verdad, sí, mi fue, hermano. Fue un reto por malo. <risa> si bueno, no, ni, ni te llamaba. Te mando un abrazote, mi hermano. Gracias por ver el programa y por estar acá con nosotros. Y por contarnos tu historia y... y gracias, todo, gracias. ¿verdad? Y cotorrear un poquito. Gracias, mi hermano. Te mando un abrazote. Gracias, hola. Saludos. Te quiero. Gracias, te quiero, gracias mi hermano. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo de... Desde Argentina hasta allá. Un abrazote. Gracias. Saludos. Salud. Bye. Pues ahí tuvimos a Facu Cat, en la segunda llamada de esta noche, no se crean que, que me estaba durmiendo, la verdad, estaba estamos bromeando, no sucede nada, queremos a Fuck you Cat. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas noches, buenas noches. Hola, ¿le puedes bajar a la eh, transmisión que tienes para que no se encimen las, las voces? Sí, ya lo bajé Listo, mi hermano, ¿cómo te este, llamas? Mi nombre es Israel Israel, ok Este, bueno. mi historia es breve sí. Este Hace cuenta que hace tiempo este, Yo rentaba en casa de un amigo Sí Entonces, este En uno de esos cuartos Que me rentaba, yo una vez llegué del trabajo Y pues ahí tenía Mi cama y la tele, y el ropero y todo Ajá y había una fiesta y no podía dormir toda la noche Entonces Resulta que En una de esas este, Sentí que alguien se sentó En la, en la cama Ajá. Pero digamos que mi cama estaba recargada En la pared okay. Y pues volteé de reojo Y pues, vi la silueta como de De una chica Ok Como si estuviera sentada Con la espalda recargada en la pared y las piernas dobladas, como si se estuviera apoyando los brazos en las rodillas, okay. con la espalda en la pared. Sí, sí, como si estuviera este, llorando o algo, y estuviera con los, las piernas. Ah, en algo su, así, algo así, pero pecho. este Y pues la neta estaba la luz apagada y no me quise parar a prender la luz, me dio como cosa, ¿no? Sí. Y pues nada más me. No me habló porque no me habló, pero como que me dijo este en la mente, ¿no? Sí. No te preocupes, no te voy a hacer nada Y pues, la pues neta ya ni me paré ya mejor me hice el dormido y, y ya me volví a quedar dormido ajá Bueno, la situación es que pasa el tiempo Y le platico a mi compa que me preguntaba ahí ese lugar Oye, fíjate que la otra vez así pasó esto y esto Y ahora y que me dice que que a él también se le apareció pero el caso es que este güey, como si es un perverso... Sí. Pues dice que sí se la dio, que era una chica... Porque le dijera tal y tal. Ajá. Y pues el güey dice que tuvo sexo con un incubo, un fantasma. Que era un incubo. Incubo, era. O sucubo, ¿no? Ah, ah, algo así, incubo o sucubo. Una de las dos, sí. Entonces... Uno es dijo, para mujer, otro para hombre, ¿no? Exacto. Entonces le tocó el de hombre o el de mujer. Ah, yo creo que el de mujer, ¿no? Okay. No fue mujer porque... Pues la, la describió igual... El chile a mí me dio cosas así, pues ya no intenté nada. Pero, este, pero él que pregunta, sí. Yo empecé a seguirte desde que entrevistaste al el Trinstan Terror. Ah, órale, sí, sí. Este Y días después entrevistaste a una chica que tenía poderes de hablar con muertos, algo así, no me acuerdo. Ajá, sí, sí. Recuerdo que tiempo después tú le preguntaste sobre el caso de Devani. Ajá. Y no te dijo si sí o si no, no te dijo nada. Exacto. Y pasó tiempo después y creo que comentaste que la verdadera chica que tenía el nombre dijo que ella era una... que le estaba robando la identidad, que ella era la verdadera. Ah, ok, pero fue alguien que que trató como de hacer un pleito y no... Tenía el mismo nombre, pero nada que ver entre una ni otra. Entonces no, no, no pasó nada, ya por eso no seguimos hablando del tema, porque quien me escribió era una escritora que no sé, quería llamar la atención haciendo pleito con, con esta otra niña. Oh, ah, o sea, me, esa era la duda con la que me había quedado, si era un fraude o si era real. Sí, sí, no. Yo le dije eh, que si quería que hablara aquí en una transmisión y dejara bien claras las cosas, y dijo que no, que, que era ponerle atención a esa persona y no quiso que...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 Omar Ocadis que nos mandó dos dólares dice hace unos días todos vivimos el día más corto no le entendía Omar Ocadis que hace unos días todos vivimos el día más corto a mí se me hizo largo pero bueno no, no sé no sé a qué se refiere Omar Ocadis y Manzano nos mandó 50 pesotes y dice saludos Manzano NM mil gracias por esos 50 pesotes Gracias por usar el Chuper Chat, porque hoy es viernes, Chuper, Chuper Chat. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, saludos. ¿Quién habla? Matías. Matías, desde Argentina. Matías, de Argentina. ¿De qué parte de Argentina? Buenos Aires. De Buenos Aires, mi hermano, allá son las 3 de la mañana, ¿no? 4. Las 3. Las tres de la mañana, ¿por qué estás despierto tan tarde? Sí. Se cortó. Ah, no, no, aquí estamos, aquí estamos. ¿Por qué? Ah, ¿Por qué estás tan despierto tan noche? Porque siempre me quiero tratar de mirando la transmisión. Ah, mi hermano, bueno, pues felicidades. Que sí pudo entrar tu, tu llamada y entonces esta oportunidad, cuéntanos, qué, ¿cuál es la historia? No, no, no, no tengo ninguna, eh, ninguna historia por mí. Ah, bueno, ¿qué nos quieres platicar o qué sí. querías preguntarnos? No, no, no, le quería mandar el saludo acá al, al chat. Ah, bueno, mándale saludos. ¿A quién quieres mandar saludos? Eh, a, a mi amorcito Maru. Uh, ok, o sea, ¿tú, tú estás en el chat. ¿Cómo te llamas en el chat? Matías. ¿Así también estás en el chat? Sí, Matías BJ. Ah, bueno, entonces un saludo para tu amorcito, Maru. ¿Ok? Y saludo para Chamoquín, José Ponce. ¿Ok? Y okay. eh, para Andrea también. ¿Ok? Y. Y nada, Alex. Bruno. Alex Bruno también. Calavera. Calavera. A Calavera, sí, sí. Oye, pero tú casi no escribes Matías, ¿o sí? Sí, sí, sí, sí, todo y todo el día, toda la noche ya. ¿No serás este que se llamaba Dross? No. Pero sí sabes. No, no, no, yo era el que tenía el, el canal de Boca Junior. Ah, ya me acordé a quién. Ok, bueno, perfectísimo, mi hermano. Sí, lo cambié de nombre. Ah, perfecto, a Matías. Sí. ¿Y antes cómo te llamabas? Eh, a todo Lucas Juniors. Ah, sí, cierto, a todo Lucas Juniors. Muy bien, mi hermano, pues ya, ya te reconocí. Pues muy bien. Ahí están los saludos para la gente del chat. Y que se, te la pases muy bien en el chat, ¿verdad? Ah, sí. Ya está, mi bueno, hermano. Bueno, ya para, para, el, para la próxima sí cuento alguna historia. Perfectísimo, ya eh, ves que familiar mío, bueno. Perfectísimo. Te mandamos un abrazote hasta Argentina. Dale, Oxlack. Sea, Saludos. Nuevo. Un abrazo también para Claritz36, que nos ve allá en TikTok. Claritz, un abrazote, gracias por estar siempre aquí en la transmisión. A Manzano que nos apoyó con 50 pesotes. Saludos, Manzano. Hola, ¿quién Claritz? habla? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Oxlack? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien. ¿De dónde, Estoy nos, ¿de dónde nos hablas? eres eh, de Argentina también ah perfectísimo noche de argentinos ¿de qué parte de Argentina? yo soy de Santa Fe soy okay. del litoral de Santa Fe literal l no litoral, litoral. litoral. ok litoral. Santa Fe litoral muy bien pues ¿cómo es que te llamas? Romina ah Romina muy bien Romina Bienvenida, buenas noches. ¿Qué nos quieres platicar, Romina? Mm, te quería contar que yo soy maestra uh -huh. y en mi escuela, bueno, hace un par de años eh, falleció un nene en la escuela. Al frente de, de la escuela, ¿eh? Falleció un nene frente a la escuela, pero era de la escuela. Sí, era alumno nuestro y falleció, se ahogó en la colonia de vacaciones. Oh, oh, ¿En frente de la escuela hay una, había algo? Está el club, está el club. Yo vivo en un pueblo muy chiquito y está la escuela, el club, a una, a otra, en otra cuadra está otra escuela y así estamos todos muy juntos. ¿Y se se ahogó el niño en el club? Sí. Pobrecito, ¿qué pasó? ¿Lo aventaron y no sabía nadar? No, eh, simplemente se ahogó, entre, o sea, estaban todos los chicos en, en la pileta y bueno, no se dieron cuenta y después apareció, eh, no, no doy sexología, decirle a Enrique, okay. <ríe> después apareció el cuerpito en el fondo de la pileta. Dios mío. Bueno, lo que ustedes llaman alberca. Ya, eh, ¿cuántos años tenía el niño? Tenía siete años. Ay, no puede ser, qué triste historia. ¿Cuándo sucedió eso? Eh, hace seis años más o menos. Seis años, eh, ok. ¿Y qué pasó entonces? Cuéntanos de historia. Pero el nene siempre, el nene siempre regresa a la escuela. Porque nosotras las maestras lo, lo sentimos. ¿Cómo es que lo sientes? Nos ha tirado hojas. Ok. Nos ha tirado hojas y um, a principio de año que fue la última vez que pudimos saber de él, uh -huh. porque obviamente no lo vemos, eh, le tiró una cortina en la cabeza a una de las maestras, en el salón sí. donde ella empezaba a dar clases. Ok, yo. Okay. De hecho, yo usé, no sé si vos eh, crees en el Ghost Tube. Eh, ¿En el Ghost Tube es como un YouTube de fantasmas? Es una aplicación, digamos. Ghost Tube. Ghost Tube. ¿De qué es la aplicación? Ajá. Una aplicación donde mmm, es como el Kinect. Ah, ah okay, ok. ¿Como el Kinect? Sí, sí. ¿De Xbox? Sí. Uh -huh. Exacto. Tiene ese, esa misma funcionalidad. Uh -huh. Ok. ¿qué, y, ¿Qué hicieron con eso? Y pudimos tomarlo, pudimos tomarlo después que tiró la... la cortina. La cortina, sí. O alguien en celular... No eh, ¿Empezó a grabar? Sí. Sí, ya ahí se vio en el... Este, en el porno. ¿Cómo? Ahí se vio en la aplicación. Eh, sí, sí, sí. De hecho, tengo el video. Ah, de verdad. ¿Nos lo puede mandar para que lo podamos checar? Yo te lo mando, sí. No hay problema. En el WhatsApp sería y, buenísimo. En este mismo, ¿sí? Sí. Dale. Ok. No hay drama. Ok. ¿Sigue la historia o...? A ver qué me puedes decir. No, solamente quiero saber cómo lo podemos ayudar de alguna manera. Ay está triste la historia, por lo que hace, me parece que no está sufriendo, eh, parece como que quiere seguir estando, ¿no?, eh, con ustedes. Sí, de hecho siempre está en el mismo grado, en donde él siempre estaba, Sí. y a veces, eh, digamos que se mueve hasta la sala de maestros. ¿Y solamente dan clases de día en esa escuela? Solo eh, a la mañana y a la tarde, a en la esa escuela sí. Pero sal, en la tarde a ¿qué hora sale? A las seis, o sea cinco y media, las maestras quedan un rato más, por supuesto. Ya, y tanto en la mañana como en la tarde suceden las cosas. Sí. ¿Cómo se llamaba el niño? ¿O cómo le llaman cuando hace esas cosas? ¿Cómo ya le han nombrado? ¿O cómo se llamaba? Yo creo que se llamaba Ezequiel, porque no era alumno propiamente mío, uh -huh. pero sí era alumno de la escuela. Ok, Ezequiel. ¿Y esto sucedió en qué escuela o cómo, cómo se llama el pueblito? En la escuela primaria, uh -huh. el pueblo se llama Moisés Ville. ¿Moisés Ville? Ville, sí. Es la primer colonia judía en el país. Ok. Es un lugar muy chiquito, Sí. Y, y bueno, todos nos conocemos, todos sabemos. Cuando él desapareció, de hecho, uh -huh. se lo estuvo buscando porque no lo vieron en la pileta. Hasta de... la tardecita que lo encontraron. Se dieron cuenta que estaba en el fondo de la, de la alberca. Uh -huh. Sí. Oh, y nadie lo vio, ni los mismos niños lo vieron cuando se hundió. No, no, lo que pasa, no, cuando los, chi los chicos no se dieron cuenta. Sí. El tema fue que cerraron todo, ya se habían retirado todos, y la familia empezó a buscarlo porque nunca volvió a la casa. Ah, claro, o sea, al club iban, sí. pero iban solos, iban por su cuenta. No, no, había bañeros, todo, todo. Pero no se dieron cuenta. Fue un, un acto de una desidia total, digamos. no Hombre, estuvo feo el caso. Y bueno, ¿tienen miedo? En la escuela, por ejemplo, saben la historia, tanto alumnos como maestras, ¿tienen miedo por este niño? No. Eh, la única vez que me, me asustó fue el año pasado, uh -huh. cuando volvimos de la pandemia, me tocaba ese grado, y sí tocó mi baja espalda. Uh -huh. ¿Viste cuando te hunden un dedo? Este... Yo estaba casi en contra de la pared. ajá Y, y es como que me como que hundió su dedito en, en mi baja espalda. Okay. Y ahí sí me asusté, pero... ¿Pensó que era un niño, que pero, pensó pero, que era un niño de, del salón o algo? ¿O...? Se más sintió... No, porque no estaban los chicos. No estaban los chicos todavía. Estábamos en la parte, digamos, en febrero, uh -huh. que es cuando los maestros nos reencontramos para armar lo que es el plan anual y todo eso. Ah, y, y de pronto sintió que lo, la tocaron. Sí, sí. ¿Y a otras maestras también? Maestros igual? ¿Cuentan cosas similares? No solamente les han movido cosas, o estando justamente en esa etapa del, del año, donde solamente estamos los docentes, eh, corrían los bancos en el salón cuando no estaba nadie, cuando no había nadie, o sea, era obvio que era algo raro. Ok. Bueno, pues, eh, ¿piensan hacer algo al respecto? ¿O seguirá el niño...? Eh, nosotros, de hecho, con la directora... Eh, una direct con nuestra directora Una de las porteras uh -huh. eh, Otra maestra y yo Sí, hicimos una oración Un círculo de oración Con una vela eh, Para ver si podíamos llevarle un poco de luz Pero Él después volvió a A dar señales Así que es como que quiere seguir ahí Sí, como que Quiere seguir precisamente estando ahí. Bueno, Romina, pues te agradezco que nos Ajá. hayas llamado. ¿Por qué tan tarde está despierta ahí en Argentina? Eh, soy noctámbula, digamos. Sí, no les da sueño. A mí me da mucho sueño en la mañana. Yo estoy destruido al otro día si me desvelo. <risa> o sea, que casi todos los días termino destruido. ¿No, no sientes fatiga durante el día? Eh, no, ya me acostumbré. Ya estoy eh, súper acostumbrada, okay. de hecho. Yo eh, eh, me acostumbré porque modero varios, cana varios canales y entonces generalmente cuando están o explorando o, o haciendo lives es tarde, porque son generalmente mexicanos los canales, así que... Ya, o sea, es mo ahí. moderadora. ¿Cuántos años tiene, maestra? Tengo 46 y 46. ¿Y es moderadora de qué canales? Ah, bueno, un amigo tuyo, Danny Phantom. Ah, ok. ¿Hace, hace transmisiones Danny Phantom? Eh, no, estrena videos miércoles y domingos ah, okay. a las 8 de la noche acá en Argentina. Ah, ok, ok. Él es el, el, el más tempranero, digamos. Ya, yeah. Después los otros sí, a partir de las once y media de la noche comienzan a hacer sus lives. Este, ¿Quiénes son los otros? Exploraciones Misteriosas. Ajá. ¿Es, um, ¿Ese es buen canal? A mí me gusta, me gusta la onda. Okay. Me gusta la onda de Calabacín. Ok, Calabacín. <risa> y tiene buenos, tiene buenos lives. ¿Es de México? Eh, sí, de Mérida. Ah, ok. Muy bien. Eh, ¿Quién más? A ver, cuéntenos. Paranormando. Paranormando. El gordito marín. Okay. Sí. El gordito marín. Eh, creo que te podría llegar a interesar ver a, a Paranormando. Tiene buen, buen contenido también. Ok. Ok. Lo voy a checar. Paranom Paranormando. Sí. Ok. ¿Quién más? Después eh, uno de Colombia, uh -huh. Tengo, o sea, son dos de Colombia que también modelo, que es el, el Hombre Misterioso de Colombia y Jairo Urbex. Wow, ¿Y entonces tiene tiempo para ver todas las exploraciones o muchas de ellas? Sí, sí porque uso generalmente la computadora, entonces de ahí yo puedo moderar varios canales en el mismo momento. Oh. Con varias ventanas oh. Bueno, ¿y, qué, ¿y quién más? Eh, Alan Lara Que está empezando recién con sus, con sus lives Ajá. Que está bueno Y um, a un chico de Texas uh -huh. Que es el bueno Urbex El bueno que Urbex es un canal chiquito, pero está bueno Sí, el bueno, es de apellido Bueno Muy bien muy bien, interesante, interesante también y, que... Eh, contestando contestando a Ambiente Saludable, que dice que por qué te pregunto a vos, eh, si trabajo con varios canales de misterio, eh, el explorador, no todos los exploradores saben cómo sacar entidades, simplemente son exploradores. Sí, sí, sí. Sí, bueno, en realidad no no, no nadie sabe cómo sacar espíritus o si son espíritus, en realidad eso es un tema profundo sobre, porque no, está, no estamos seguros, ¿no?, de, de lo que en realidad sea. Pero, pues, te agradezco uh -huh. que, que me hayas llamado, que me hayas platicado, y también que, que nos digas que eres moderadora. Por, a ver, ¿aquí en el chat aparece como Romina? No. ¿Cómo apareces en el chat? Como dice Luz María Hernández. Luz María Hernández. O, sí. o, o sea, pero ese no es tu nombre No, ella ella dijo ella dijo mi nombre, yo aparezco como Catrina Ah, ok, es que no estoy viendo el chat Entonces, a ver, aquí lo ah. aquí lo estaba viendo Ok, muy bien, pues Romina, muchas gracias por llamarnos Desde Argentina, desde Santa Fe eh, Pues bienvenida, mucho gusto ¿Desde cuándo estás viendo las transmisiones o estás con nosotros? No, hace muchísimo que te veo Ah. Hace mucho. Ah, perfectísimo, Katrina. Muy bien, te vamos a llamar Katrina. Sí, así me conocen. Muy bien, Katrina, muchísimas gracias. Aquí la gente en el chat te conoce, fíjate. Pero, pero Sí, sí, porque los veo siempre en los, en los lives. Ok, sí, sí. Ok, Katrina, pues eh, estamos entonces en contacto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Les mando un beso. Saludos. Saluditos. Pues ahí tenemos a Katrina, Yamatrina, o Katrina mirando desde New Jersey, con mucho cariño, gracias a Caritz, 36 que nos ve desde New Jersey. ¿Dónde están los superchats esta noche, gente? ¿Dónde están los superchats? Ya es la 1.25 de la mañana. ¿Quién nos habla? Buenas noches. Hola, hola, Oslar, ¿cómo estás? Bien, bien, Buenas mi hermano. Noches. ¿Cómo te llamas? Javier. Javier, bienvenido, buenas Oye, noches. ¿De dónde nos hablas, Javier? De acá de Jalisco. Muy bien, bienvenido. Cuéntanos. Mira, este, yo te quería platicar un caso que tuve en una casa que renté in, en la localidad de Cihuatlán. Ok. Donde se me apareció un ente, un, un fantasma. Yo nunca había visto este fantasmas, este, muchas veces busqué lugares así para ir a, a investigar y nunca, Vi nada. nunca se me dio de que se me apareciera uno. Uh -huh. Pero ahí en esa casa, en la madrugada, después de que... Esto, todo esto pasó después de verme... Me inicié en varias sociedades secretas. Okay. Entonces, después de eso, después de eso empezaron a pasar cosas. Y entonces, este, sobre todo de la segunda iniciación que tuve ahí, que fue en la masonería, uh -huh. empecé a... me pasaron dos, tres cositas medias raras. A ver. Ah, entonces, te, pero en esa casa, yo había sabido que espantaban. Era una, es una, era una carnicería. Uh -huh. La, la casa, o sea, estaba, era un establecimiento que había sido carnicería y tenía cuarto frío. Y yo trabajaba en, en aquel tiempo de, de este, pues, ¿cómo te diré? Como de guardia de seguridad de papeles importantes del, del INSS. Ok. Entonces, este, renté esa casa ahí. Se trabajo, sea, perdió el trabajo de, de IMSS porque perdió la licitación la, la empresa, y entonces me fui a vivir a Cihuatlán. Okay. Y renté esa casa. Uh -huh. Y puse mi taller ahí, un, puse un taller, pues, es lo que sé de, de manualidades, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, bueno, para no hacerte la larga, este, una noche en la madrugada, pues ya me quería dormir. Sí. De repente a un lado de mi cama empezó a formarse una... ¿Hace cuenta como un vapor? Sí. Yo lo, lo describo como un vapor. Empezó como un vapor blanco. Sí. Este, empezó el humo a formarse y empezó a tomar forma de un torso. Ok. Y ya después la cabeza, pues, o sea, se formó la persona. Sí. Cuando se forma ya la persona completa, corre. Y se mete en el cuarto frío. O sea, atraviesa la pared y se mete en el cuarto frío. Uh -huh. Y ya desapareció. ese eh, Eso fue lo que... Mi experiencia, pues, con, con un fantasma. Pues, Era una especie... Porque, pues, no lo puedo... No Era una especie ¿sí? de neblina. Mm, sí. O sea, yo lo, lo, lo vi como un vapor y se formó una persona como de vapor. Ajá. O sea, blanco. sí. Desnudo, sí. o sea, no, no se le veían facciones ni nada, nomás era de color así como, como de nube, pues, como una nube, como sí. de ese color. Entonces se formó una persona, corrió y se metió en el cuarto frío del, de ahí de la carnicería y se, se desvaneció. Okay. Y esa fue la, la, la, la experiencia que, que me pasó ahí de con lo paranormal. ¿Y solo es tú? la única vez que he visto un fantasma. ¿Solo tú lo viste o alguien más estaba ahí que lo presenció? Eh, no, no, no, yo estaba, estaba, estaba solo, estaba ya tratando de dormir, no estaba dormido, no, sí. no había consumido ninguna sustancia, nada, o sea, todo normal. Tratando de dormir, nomás de repente, o sea, de la nada, empezó el vapor a formarse y uh -huh. se formó una persona y como te platico, este, corrió y se metió en el en el puerto frío. Uy, eso fue como. Y es Eso es como sí. este. Como que de pronto pasó el fantasma, no este que hubiera estado ahí constantemente ni nada. Simplemente ahí como que se materializó y, y se escapó, se escabulló, ¿verdad? Sí, se materializó y corrió y se metió en el cuarto O sea, sí pasaban cosas raras ahí. Ajá. O sea, tocaban, tocaban la pared, siempre como tres veces eran uh -huh. tres veces. Toques en la pared, toques en el... Atrás en el patio, en un cancel que había. Uh -huh. este, también tocaban en la madrugada. O sea, ya me habían dicho que ahí vi, espantaban, pero yo no sabía, o sea, yo nunca le hice caso. O sea, sí, hasta que vio eso. Fue algo así de... Hasta que sí, sí. Pasó ahí lo lo, lo que te platico, o sea... Eh, y yo no, haz de cuenta, no lo vi como, como dicen las sombras negras así como sombra negra, era blanco, uh -huh. no tenía, o sea, como sin ropa, era desnudo, desnudo. Este, nomás así de color como una nube, como nube, pues, esa es la manera como le yo de explicártelo. Órale, interesante ah, saber. Pero, pues, sí. Interesante sí estuvo, saber cómo, interesante. cómo puede plasmarse un fantasma, porque comúnmente, y como mencionó, eh, son sombras y oscuras, negras, etcétera, pero esta era como vaporcito, entonces fue muy interesante. No, la verdad sí, o sea, yo me quedé, no, yo no me espanté, me quedé asombrado de lo que estaba viendo. Dije, bueno, ¿qué está pasando? Uh -huh. Entonces me quedé viendo, o sea, soy bien curioso, me quedé viendo cómo se empezó a formar, o sea, no crees que, que corrí y no, me quedé viendo asombrado, uh, hasta como, no sé si, hasta extasiado <risa> de ver algo tan increíble de cómo se empezó a formar delante de mí esa cosa, ¿no? O sea, esa, esa persona. Sí. Pero está, está. no sé si a alguien más le haya pasado, este, algo así, pero pero sí, a raíz de, te digo, que a raíz de que empecé a a, to, a tener, este, abrir esas puertas con las iniciaciones, este, empecé a ver ese tipo de cosas. Muy ¿verdad? bien. Entonces, sí, sí pasa, sí pasa. Sí, sí pasa. Si alguien bueno, más... Pues, ¿Tiene alguna historia similar? O que hayan visto un fantasma de color blanco? Eh, también ya menos. Le agradezco mucho, Javier. Te mandamos saludos. No, no, hasta luego. saludos, saludos, Buenas noches a todos. Saludos. Bye. Pues ahí está Javier. Y bueno, eh, Katrina ya nos mandó el video. Vamos a ver el video de cuando con el quinete este aparece el niño. Vamos a. A ver primero el video y después contestamos llamadas. Vamos a ver el video. ¿No había visto esta aplicación? ¿Por qué hiciste eso? Son malo, No seas así. Ok, ahí está el video. Esta aplicación yo la conocía. Dice Ghost Tube. Oh, Ghost Tube. Yo entendí eso. por Tube, Algo así. Pero es Ghost Tube. Aquí lo podemos ver en la parte de arriba. Ghost A ver, ¿la queremos descargar? Sí, vamos a descargar Ghost Tube para ver si vemos fantasmas también. Pues ahí tenemos... Esa evidencia que nos manda Katrina. Aquí alguien nos manda un mensaje que dice, hola, Oxlack, hola, hola, ¿cómo estás? Llamada perdida de nuestro amigo Javier. Eh, subí las fotos a mi Facebook. ¿Fotos de qué? Dice, a ver, vamos a ver. Ah, ok, esto es de un video que va a salir mañana. Este video va a salir mañana. <coughs> hola, mi hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias por el material. Precisamente mañana vamos a sacar este video. Pero qué mejor que nos hayas mandado material aparte, adicional. Así lo podemos in integrar al video de mañana. Te mando un abrazote y gracias por la ayuda sobre la verdad de este caso. Ahí está. Ese video sale mañana, por eso ahorita, pues, no lo leímos ni vimos los videos. Porque, pues, mañana. Mañana es el video que se va a subir. el que tiene sensores, la app no. No dice... Eh, el kinet, Alberto dice que el kinet tiene sensores. La no. Reemplaza esos sensores por la. Tengo no funcional igual. No le entendí. Pero bueno. Buenas noches. ¿Quién habla? Hola hola. Hola hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Quién habla? Bueno, buenas noches. Hola. Soy este el muchacho de Veracruz que siempre te llama ah ya me acordé el que nos cuenta las historias de los, de los viejitos de por allá ándale te tengo una historia la quieres escuchar claro que sí mi hermano vamos a contar la historia bueno mira esta me la contó mi primo sale y esta está bien interesante porque con yo, era, yo hace como bueno no puedo decir la fecha porque simplemente yo era un niño todavía. Sí. Pero recuerdo que un día, como nosotros vivíamos en una casa de campo, por decirlo así, en un lugar donde, donde hay mucha veget vegetación. Ajá. Recuerdo que mi primo fue este, a orinar, pero como teníamos, tenemos una finca de hecho grande, uh -huh. eh, abajo de una palma, y estaba orinando tranquilamente cuando de repente dice que cayó algo de arriba de la palma. Okay. Total, que cuando cayó al suelo, era, era como, como, como me lo describió él, como, como un animal que no tenía forma. Era de color negro completamente, pero no tenía ni ojos, ni boca, ni nariz, ni nada. O sea, era algo así como, ¿cómo como decirlo? Como una tipo salamandra, algo así. Ah, ok, ok, sí, eso, es como que una, sí cayó de la palma. una víbora con patas. ¡Ándale! Como una víbora con patas. Igualito a una víbora con patas. que okay, estaba muy grande? ¿cuándo? ¿De qué color? Era de color negro oscuro. Ok. Era de color negro oscuro y él cuando la vio se, se paralizó. Se paralizó a tal grado de que pues, no podía moverse, pero sacó fuerzas para salir corriendo, porque era un niño apenas tenía nueve, nueve años. Sí. Y, y dice que cuando cuando vio este, al animal, porque era algo muy extraño, se metió hacia el monte y pues desapareció. Ok. Entonces, esta, y, esta cosa no atacó, simplemente le cayó de la palma. Exactamente, le, le cayó de la palma y, este, y lo sorprendió porque tenía la cabeza redonda. O sea, sí era como una tipo, como tú dices, como una víbora. Me la describe él como, como un... ¿Cómo decirlo? Como una salamandra, pero grande, como de un metro de largo, Ajá. este, de color negra, pero la cabeza la tenían como redonda, como una pelota. Oh. Cabeza redonda, como. Sí, Yo no sé qué pasa en esta parte de donde nosotros vivimos, sí. pero aquí la gente siempre ve cosas así. Y no te puedo decir que le pasan a gente, por ejemplo, que se droga, o gente que es borracha, o gente que, sí. que está loca, ¿no? O sea, le pasa a gente normal, como tú, como yo, que pues nos dedicamos a trabajar y de repente desprevenidos, nos pasan cosas así. Ok, También cuando... entonces, a ver, para me gustó la historia para ver si la podemos incluir en el libro. Era como una salamandra o serpiente con patas, de color negro oscuro y con cabeza redonda. Sí, de color negro oscuro y la cabeza, me contó él cuando era niño. Y de hecho, ahorita de adulto nos pusimos a platicar y yo le dije, oye, ¿te acuerdas cuando, cuando me contaste lo que te pasó? Y me dijo, sí. Y se acuerda que la cabeza la tenía como una pelota, como esas pelotas de básquet chiquitas, pero sin ojos, y sin boca, o sea, era y el negro, el negro era como negro mate, el animal era como color negro, negro mate completito Sí, o sea, un, un negro así. Es que, bueno, no sé si tú conozcas el macho de las iguanas, que es un es, acá se le llama garrobo, pero es un color, es negro completo. O oh, el macho es negro. Ah, sí, por acá, en la zona donde nosotros vivimos, hay una una tipo iguana así grandota que se llama agarrú, pero es un color negro oscuro, color negro así, y pues ese animal, me dice, me cuenta él que era así, pero era, era más ancho, y la cabeza pues no tenía ni ojos, ni tampoco tenía boca, ni, o sea, no tenía nada, edad simplemente como si no tuviera cara. Y, y corrió y la, el animal este se, se escurrió para ahí, se escondió. Dio el azotón cuando cayó este de la palma, Sí. como que pegó contra el pecho. Ok. ¿No habrá sido una iguana? Pues podría ser, bueno, como era un niño a lo mejor, ¿no? Pero, sí. pero le, le dimos a, a diferenciar entre una iguana y así, y dice que no, que no era una iguana, porque la cabeza la tenía como una pelota redonda, o sea, redonda completamente. Sí. Sí. Y la, y la otra historia que tengo, Osla, esta me la contó un cliente que tengo. Ok. Ese muchacho venía a traba, de trabajar este, porque trabajaba en un, en un taller y cerraba tarde, esos talleres donde reparan tractores y acá cuando hay zafra, la gente acostumbra a trabajar hasta la madrugada. Ok. Pues bien, iba este, a su casa, que vive de hecho en un ranchito, casi no hay luz ahí donde él vive, pero uh -huh. dice que cuando... A través, iba este, caminando, iba en su bicicleta. Todavía se usaban bicicletas hace que hace como unos nueve años, me parece. Sí. Me contó que en el cruce de un camino le llamó la atención, como, ¿cómo decirlo?, como, un, como una, una, una palma que estaba estorbando en el camino. Pero cuando se acercó de, bien, de, de más cerca, se dio cuenta que no era eso, sino que era como un ser con unas enormes este, alas como de polilla, y tenía los ojos rojos, rojos, y la cara blanca, blanca. Se desmayó el muchacho, de hecho, este, para, este, lo fueron a recoger, hasta el otro día estuvo tirado el muchacho, y estuvo en urgencia, porque casi le da un ataque al corazón. ¿Y qué fue, se supone, lo que vio? Él no se... Sé, no, no se... Sé. No se explica y pues no nos explicamos también este, qué, es, qué fue eso que, que vio, porque luego, luego hay mucha gente que cuenta que arriba de las, de las casas se escucha que como que se detiene algo arriba de, de los techos de las casas, como que algo camina en las madrugadas arriba de las casas. O se anduvo diciendo mucho en ese entonces que, que algo andaba rondando las casas de las personas porque... Muchas personas decían que en la madrugada, como a las 3, 4 de la mañana, se escuchaban pasos arriba de su techo. Sí. Y eran muchas personas las que decían lo mismo, que se escuchaban como aleteos, como que algo bajaba aleteando y que caminaba. Y no te lo decía uno, te lo decía otro y así, ya sabes. Y yo creo que este chavo tuvo la mala suerte de encontrarse con lo que tal vez era que se subía arriba de las casas de las personas en aquel entonces. Dijo que ese, esa criatura medía como unos de 2 a 3 metros de alto y tenía unas alas enormes, como alas de pollo. Me dijo que tenía alas como de pollo. Lo quiero contactar para, para preguntarle bien, bien, bien, porque esa historia me la contaron hace como dos años. Ajá, estaría si muy bueno, bien, eh. Le digo que te llame o le digo que escriba, lo describa bien, hagamos un dibujo y ya más o menos para que la gente más o menos sepa cómo era el ser que vio. Me gustaría, sí, que, o si no, que te la cuente otra vez y ya más fresca la historia, no la puedas comentar. Claro que sí. La, este, esa estaría buena para el libro. las historias que tengo. Ok. Bueno. Sí, esa estaría buena para el libro. Entonces, mejor que te la cuente bien y no la platicas. Claro que sí, la. Bueno, hasta luego. Nos, nos vemos. Gracias. Aquí dice Awitz, la manzana de la verdad, que nos mandó 250 melones de pesos. Gracias Awitz. Dile, dice, hola las buenas noches, nos vemos en el podcast del sábado a las 11 pm y no le creas a Néstor de que vende poderes. Eso es falso, no es verdad, eres muy listo para creer en eso, que estés bien, que esté bien tu mamá. Ah, cabrón. ¿Cómo que nos vemos en el Pocas el sábado? ¿Qué es el Pocas? ¿En el Pocas es un bar? A ver si alguien conoce el Pocas, que me diga dónde es el Pocas, si es un bar, si es un restaurante, ¿qué es el Pocas? Buenas noches, ¿quién habla? Uy, se espantó, porque aquí, aquí le entró el nervio. Entonces, ¿qué es el Pocas? De, que no le creamos a Néstor. Ah, Witz dice que Néstor miente. Oh. Que Néstor... Que Néstor miente. Que lo que vende no son poderes, que eso es falso. Qué tonto le di en, en cancelar en lugar de, del botón verde. Ya me está dando la, la tacha porque... Ya, ya, ya no estoy diciendo... Ay, ¿qué me pasa? Ya no estoy en mis cinco sentidos, gente. Vamos a contestar esta llamada. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Soy Oscar. ¿Qué onda, Oscar? ¿Cómo estás? Bien, ¿de dónde nos hablas? Ah, de Reynosa, Tamaulipas. Reynosa, Tamaulipas. Muy bien, mi sí. hermano. Bienvenido, cuéntanos. Este, eh, te quería contar un relato. Eso... Me sucedió cuando tenía 12 años, uh -huh. actualmente tengo 24. Yo vivía en una vecindad así como la tipo del chavo. Uh -huh. este, ahí eran casas de maderas y dentro de ese, de ese vecindario había un árbol grande. Desconozco qué tipo de árbol era. Uh -huh. Entonces, un día en, en mi lo era, pues dije, le dije a los niños que vivían ahí, éramos como ocho niños, les comenté: oye, es este, vamos a hacer algo para que el árbol cobre vida. Uh -huh. Entonces, este, pues empecé a hacer cierto tipo de cosas. Aquí lo que me sorprende es de dónde conseguí la capacidad o la inspiración para hacer lo, que, lo siguiente que te voy a relatar. Ok. Primero empecé a tomar una ramita del árbol, de las que se cayeron, uh -huh. la coloqué en una, en una puntita y se cayó, vea, por el aire y aparte, pues como no, eh, físicamente se caía. Entonces uh -huh. lo que hice yo fue, tomé, dibujé un pentagrama con unos gices que había uh -huh. y en cada punta le coloqué una piedra. Entonces volví a, a hacer ese mismo experimento y, la, y, la, y el, la ramita se cayó, uh -huh. y entonces lo que hice después fue, me rompí el labio, sí, con los dientes, uh -huh. y empecé a, a, a echarle a sangre, sangre de, sí, a darle sangre al pentagrama, okay. eh, y entonces en eso, pues, ahorita que me pongo a pensar en eso, digo, ching, dije, ¿cómo tuve la capacidad o el pensamiento a esa edad de hacer eso, verdad? ¿Cuántos años tenías? Entonces, tenía como 12 años o 13, ok, no recuerdo si para ese tiempo había alguna película donde pude haber sacado esa inspiración. Sí. La verdad, no creo, ¿verdad? Porque no, no era como que pidiera tanto tele en esa edad. Entonces hice eso, volví a poner la varita al, al árbol y he de cuenta que en eso, como típico cliché de película de terror, pasó un agronazo de aire uh -huh. y no tiró la ramita y en eso yo les dije a los niños, ¿saben qué, chicos? Hay que correr porque el árbol va a cobrar vida en eso. Sí. Yo creo que como tres segundos después, ¡pum!, se rompieron todas las ventanas de los, de los vecinos. Sí. Y todos salieron bien espantados de que qué había pasado de así. Entonces, pues, una vecina se dio cuenta de lo que yo había hecho, ¿verdad? Entonces, estaban bien espantados todos. Una vecina le, le comentó a mi mamá lo que había hecho. Entonces, ella estaba súper enojada este, y me andaba buscando porque me quería agarrar cinturonazos. Entonces, yo me escondí. Y como típico película de cliché fue de que estaba escondido y escuchaba que a lo lejos me hablaban como una tipo dos fantasmal de que ya ir, ya ir, este, sí y, y así me digo, entonces, ese era mi relato básicamente, entonces, okay. no sé, aquí, pero, una pequeña asignación, pero, sí, dime, pero dices que fue un agronazo de aire, lo que pasó sí. ahí, entonces, sí, una ajá y posteriormente, cuando se, se calmó el aire, corrimos, y se rompieron las ventanas de las casas de los vecinos, no habrá Entonces, sido como coincidencia el que tú estabas haciendo, pues, ese pentagrama con el aeronazo que se dejó caer. Ok, oh, pues, quién sabe, porque sí, pues, no fue como un aeronazo tan grande que digas para que haya rompido todas las ventanas, ¿verdad? Y, y te la creo que a lo mejor ha sido una ventana de un cierto lado, ¿verdad? O la orientación del aire, pero, pues, todas, sí se me hizo un poco raro. Entonces, yo investigando hace poquito de lo que hice... Creo que lo que hice fue algo relacionado con un ritual Wicca. Entonces, Ajá. no sé qué tan cierto sea eso tú, Oxlack. No, no, yo no creo porque pues el pentagrama es... Eh, bueno, no sé cómo lo manejen el pentagrama, eh, lo de echarle sangre. Aparte, ¿qué, qué hora era del día? eran como, como a las 11 o 12 del día. será muy muy temprano, no sé. No, no creo que hayas eh, como... de por casualidad haber hecho un ritual que haya funcionado, tú le querías dar vida al árbol, ¿para qué querías que tuviera vida si en realidad sí tiene vida el árbol? Pues para espantar a los niños. Ok, pues pero el árbol sí tiene vida. Sí, sí, sí, pero pues en mi inocencia, o sea, así como que el mono del árbol caminara. Ah, así, ya, ya, ya. A, creo. a, a eso yo, yo hacía referencia. Pero oh. pues me sorprendí, y dije, híjole, cómo sé que la capacidad para hacer esas cosas a esa edad, ¿verdad? ¿Y el aigronazo rompió las ramas del árbol? No, o sea, solo tiró el, el, el palito y posteriormente, como a los tres segundos salimos corriendo, y rompió las ventanas de los vecinos. Uf, pues a lo y mejor fue... sí estuvo raro. Fue raro, entonces, a lo mejor coincidencia, quizá. O a lo mejor sí invocaste al dios de Olo, ¿no? No sé, la verdad. este, Y ya pasaron los días y empecé a tener muchas pesadillas, y entonces, pues ya le recomendaron a mi mamá que rezara y así, entonces como que eso mitigó un poquito lo que... Las pesadillas. ¿Y de las pesadillas qué soñabas? Pues gente que me andaba buscando y así. Y ¿Qué? pues sí, muchas de las veces me levantaba llorando y le decía a mi mamá y pues me regañaba que porque andaba haciendo esas cosas que no debía. Dice que, aquí Zach dice que a lo mejor ya hasta le vendiste el alma al diablo sin querer. Oye, ¿sí es lo que estaba pensando. este De hecho, sí traigo eso presente de que porque como saqué sangre, dije, no vaya a ser que haya vendido mi arma sin querer, pero pues yo siento que no fue con malicia. Sí, yo siento que no fue con malicia. O sea, sí les quería espantar y todo, pero pues, todo bien. Bueno. Por, por, eso, por eso te comentaba si no era algo relacionado a, a un ritual Wicca, porque tengo entendido que son relacionados a temas con la naturaleza y así. No, no, no, no, no creo. Yo creo que fue coincidencia. No vayas a, a, sugestionarse, a sugestionarte y pensar que hiciste un ritual extraño y que algo te va a pasar o demás, no, no te preocupes no, no, está bien, bueno, es, básicamente ese era mi relato, es la que felicidades por tu podcast, nunca me lo pierdo, nada más que nunca me había animado a, a platicar pues ahora ya, ya pudiste llamarnos y gracias por por contarnos tu historia, mi hermano vamos a ponerle aquí de nombre a lo mejor al, al capítulo tu historia, el aigronazo, le vamos a poner <risa> no, está bien, ahora, seguimos en contacto saludos Saludos. Dross le, le dio me gusta a mi a mi Twitter, a mi transmisión de Cuénteme una historia para no dormir. Dross le acaba de dar like al Twitter. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Qué onda, hermano? ¿Cómo andas? Bien, mira, aquí ya casi casi para dormirnos, pero tú nos vas a despertar con una historia de terror de las más fuertes que hemos escuchado en la historia de la radio en México, ¿es cierto? De la mano chocalosa, digamos. Sí, Ojalá y te guste. A ver, ¿tienes una historia de dónde eres? Eh, soy el Face, este, Joaquín Salazar de Tijuana, el Face Salazar. Ah, eres Face Salazar. Yo pensé que es del Face, mono, ¿no? yo pensé que del chat del Facebook. Ay, no. ¿Estás en YouTube? o ¿no? es que de hecho, Ajá. Sí, estoy en YouTube. No más que como tengo el cel y la tele, podrías que otra vez te había preguntado. Te había dicho que no se podían ver los comentarios en la televisión. Ah, ¿tú tú eres el que te cambio el nombre? ¿El que qué? ¿El que te cambio el nombre porque te tengo registrado con otro nombre? ¿No, verdad? Ah, no. No, de hecho yo tengo el nombre del... Me gustaba mi nombre antes de... De haber sabido que... Perdón, de... Del innombrable, pues. De ah. haber sabido del innombrable. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Muy bien, Félix <risa> Alzar. Pues bienvenido otra vez. Gracias. ¿Qué historia nos tienes ahora? ¿De dónde la sacaste? De la manga, ¿no? es cierto. Sí. Este, haz de cuenta que hace una semana, dos semanas, uh -huh. este, platicando con una amiga, se me desbloqueó un recuerdo. Uh -huh. Eh, ahorita tengo 32 años. Okay. Esto me sucedió hace unos. unos cuatro años. No, más como unos seis años. Y este. de hecho trabajaba en una fábrica. ¿Mm? aquí cerca. Okay. Um, no sé si puede decir el nombre de la fábrica. Sí, sí. Se llama Calinor. Ka Ahí se hacen. Kalino. Se hacen esponjas. O, o sea que Bob salió de ahí ¿En qué pan? ¿Bob salió de ahí? ¿Mi phone? Bob, no, no te entiendo. que si Bob salió de esa fábrica ¿Bob? Dices que se hacen esponjas, ¿no? Ah No ja, ja, ja, ja. he No, pero pinches Bob eran tamaño Godzilla porque las esponjas Eran enormes, como sacaban de los De los hornos Ajá. Honestamente, el lugar de noche sí daba miedo. Yo trabajaba de noche. Ok. ¿Qué tenías que hacer? Yo, a mí me tocaba a veces... No sé si has visto los sillones sin... Eh, sin... Sin las fundas, digamos. Los cojines de los sillones. Eh, sillones sin cojines. Es, Ajá. Ya es que el, el cojín tiene como... Como tipo algodón. Pegado alrededor a veces. Ajá. Entonces, este, a mí me tocaba a veces pegar eso, eh, o me tocaba hacer este, Hacer este los cortes de la esponja grandota, la cortarlos en partes pequeñas, hacíamos también como colchones igual de, de ese tipo de esponja. Ok. Entonces, entonces, este. Eso. la fábrica está por la vía rápida, es un lugar que está un poquito. Eh, Despoblado se ¿de puede decir, por toda la vía rápida a las orillas, está un poquito solo, pero pues, que está en el céntrico, pues está en la ciudad, en céntrico. Sí. Y es... La fábrica sí daba miedo, digo de frente entrabas, te recibíamos guardias, había una pequeña como entradita, uh -huh. eh, una cortina, perdón. Y así en, en escuadra, en L, a mano derecha, había otra cortina, Era de la misma empresa. Sí entonces, donde siempre trabajábamos era en la, en la de frente, ¿no? en la principal, y en la otra eh, trabajaban a veces nada más, yo era nuevo ahí eh, fue como a la semana, de hecho cuando nos tocó trabajar acá de este lado Ajá. Y, y cuando hicimos el cambio como a las 12 de la noche 1 una de la mañana ¿Sí? ya nos cambiamos de la otra, del otro cuarto digamos, a, a, hacia el que te comento, que estaba a mano derecha entonces cuando íbamos en camino en el turno de la noche nada más éramos como unos y esa vez se quedaban nada más como cuatro a pegar eh, lo que era lo que te de la... como el algodón a la esponja en el otro cuarto y los otros nos íbamos al otro cuarto Ajá. ahí se hacían este rollos con el mismo algodón eh, eh, esponja perdón pero rollos delgaditos entonces, cuando íbamos en camino al, al otro cuarto, uno dijo, ay vamos, con la niña. Ajá. Y yo me quedé a, cabrón. Sí. Y me dije, pues, maníacos, ¿no? Sí. Y dije, se pasan de lanza, pero ya, bueno. Total que, pues, para prender las luces de, de ese cuarto, de esa planta, tenías que entrar hasta el fondo. Y si eran, ponle una media cuadra porque se estaba enorme. Ajá. Uh -huh. Eh, y hasta el fondo con la lámpara subir los switches los brakes y ya se prendían las lámparas entonces Ajá. la máquina en la que estaba ahí en ese cuarto se llevaba todo lo que era Ajá. sobrante de las esponjas no los todo el, lo que sobraba de pedacera Ajá. porque se volvía a moler y se pegaban se hacían como comprimidos y ahí estaba lado siempre estaba solo pues Ajá. entonces la máquina estaba como a unos 20 metros 30 metros de la entrada y las lámparas son de esas como tipo, como tazón, de esas que son como de aluminio, grandotas. Uh -huh. Y había otras que eran este, de esas fluorescentes, o ¿cómo se llaman? los de tubo, las viejitas, que son como las... Este, uh, que tiene? ¿Balastras? Ándale, exactamente, esos de balastras. Uh -huh. Y están colgadas con cadenas. Ok, sí. Y estaban arriba de la máquina, pues salía varias, ¿no? Hasta el fondo. Uh -huh. Y los breaks prendían ciertas luces, nada más prendíamos la que estaban así, pues en la pura entrada que ocupábamos. Uh -huh. Entonces un camarada ahí dijo, güey, guacha, ahorita va a llegar la niña, y vas a ver a las tres, a las puras tres, y yo, ok. Y una lámpara, Oxlack, like, este, a las puras tres de la mañana empezó. No agarró ni viada ni nada, sino que así de guamazo, paz. Paz, paz, paz, paz empezó como a columpiar uh -huh. Y me quedé de, ay Carmen, buen truco, dije <risa> Y dije, pues me quedé pensando, dije, bueno, lo mejor puede ser aire que entra O el mismo calor de la máquina, no sé uh -huh. Pero o, nada más era una lámpara y me quedé aquí yo, bueno, pues está raro, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un pedido Estuvimos varios días trabajando ahí y al día siguiente igual. Me dijo a ese camarada, va he otra vez, es eh, ahorita las puras tres. Y yo vi el reloj. dije ya casi, ya casi, ya casi. Y las, cuando las vier, tres, las tres. Y que a las tres de la mañana otra vez y que empiezo así, pum, pum, pum, a jugarse otra vez de guamazo, y yo me quedé, ¡ay, chingado! Y la misma lámpara, nada más una, nada más una. Ok, o sea, prendía y apagaba. No, se movía. Se movía. Se columpiaba la lámpara. Ok, sola, sin aire, sin nada. Sola. Sí. Sin nada, y a las puras tres de la mañana, los dos días seguidos yo me quedé. O sea que a la misma no, hora se movía el, la lámpara. Sí. A las tres de la mañana. Sí, yo desde los primeros días como que sí me sacaba de onda, ¿no? Pues si sí, daba uh -huh. mi sitio porque no le dije, ¿por qué la misma lámpara y por qué a las puras, puras, puras tres? Sí. Este nunca me pasó nada y nunca escuché nada, nada más era la lámpara de eso. Y de diario, diario, diario, diario, diario. Y a las puras tres. Este, ya pues al tiempo me acostumbré y todo, ¿no? Sí, a la Entonces, larga te acostumbras. Ya... Y ya no sabes. No, yo no no no, no, no, no más. Ya me, se me hacía como un ver la lámpara moviéndose, nomás. más. Sí, pues claro, o sea, ya, ya no era como si era un fantasma. Era ya. algo que sucedía eh, por algún motivo. Sí. Total que uh, ya, pues veía el reloj no dije ya van a ser las tres, y ya se empezaba a mover, y ya, ya, otra vez, no todo normal, ya eran las tres y volteaba para arriba, y otra vez, y todos los días, así cuando nos tocaba trabajar ahí. Uh -huh. Entonces, no recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó, pero si sí había pasado ya unos meses que estaba trabajando ahí, y el reloj volteaba para arriba, no se movió a las puras tres, de siempre era puntual a las puras, puras tres. Sí. Y me quedé a ah, caray. Y ya no se mano. movió. <ríe> y ya no se movió. No se movió. Ajá. Y pasó un poquito más de un minuto, casi los dos minutos, porque me traía de los relojes de los Casio, los que están en segundo, tienen. Sí. Y nada, casi dos minutos. Y que les digo, ¡ah, esta cabrona se quedó dormida, ahora no vino. Y se empezó a lubriar la lámpara. Y yo, me quedé, ay, güey. No, ¿qué ando haciendo? Me dio miedo, me dio más miedo que la primera vez, ¿en serio? Sí. sí. <risa> Dije, no, me la. Capaz que me la llevo a la casa o algo, de, para andar de hocicón o de ahí. Ok, pero al, al final de cuentas nunca descubriste por qué se movía. Nunca, y de hecho nunca me pasó nada, no sentí miedo, no nada, más que la primera vez. Y esa vez que anduve de hocicón, de. Ya, mira, ahora el cabrón no vino se quedó dormido. Uh -huh. y cuando dije, todos voltearon y se empezaron a reír, y en cuanto empezó a moverse, cuando estábamos ya viendo la lámpara, y nadie dijo nada, todos estamos como callados, así como de, ay güey Sí. Sí, sí sacó algo de onda eso. Y, y, qué piensas que haya sido? Pues no sé, por eso te digo que era muy raro que efectivamente a cierta hora se moviera, porque a lo mejor se podría estar moviendo de vez en cuando, a ratos, pero dices que esperaban y daban el punto y se movía. O sea, eso sí está raro, ¿no? Eso sí está muy nada? raro. Sí, y, y era la, la misma lámpara. Sí. Y la misma hora Y de hecho, igual cuando las máquinas... Esa máquina que estaba abajo de la lámpara, igual cuando estaba apagada, a las puras tres empezaba a, a, a moverse. Ok. Y yo, wow, está, está raro. Está muy raro. Sí, o, ojalá hubieras tomado video y... Y checado, ¿no? O sea, como seguir, ya que, se, que te acostumbraste a verla a moverse, le eh, uh -huh. hubieras tomado video a esa misma hora para que pues, hicieras un videito como para que la gente supiera que efectivamente a las 3 se mueve. Sí, se, me, se me durmió el día, yo, como dicen. Muy bien. Y, um, de hecho, antes de eso, bueno, esta historia está más cortita. A, a ver, ver esta es otra historia. Hubo, hubo, hubo un tiempo que trabajé por reclutadora. ¿Qué, eh, pues desesperado porque no pude agarrar buen trabajo de lo que quería. Uh -huh. Ya, ah, pues ya de lo que caiga en mi modo, ¿no? El chiste se uh -huh. Entonces, este... Trabajaba en otra empresa, eh, se llama SMK, SNK. Uh -huh. o sea, hacen como controles, este... Era lo que más hacíamos controles, de hecho, controles de televisión. Pero la empresa estaba muy bonita, estaba muy limpia siempre. Uh -huh. y yo igual siempre, bueno yo, para hacer mis necesidades fisiológicas, tardo mucho. Y no porque no pueda sino porque, no sé, cuando me paro rápido del baño, me siento incómodo el estómago. Tengo que quedarme un rato sentado, creo, como para reposar o acomodar las tripas, no sé. <risa> ok. Entonces, yo siempre, ahí en la línea, estábamos como en círculo de línea. Sí. Estaba con puras muchachas y señores, yo de hecho. Y okay. un muchacho nada más. Okay. Y yo siempre en la madrugada pues iba al baño, ¿no? Uh -huh. Y siempre asustaban con eso, oh, la niña del baño o la, la señora del baño. Eh, de, hay unos baños que estaban cerca de pegados a un almacén. Uh -huh. Y pues no, nunca, y nada, tampoco no escuché nada. Ni, eh, dice mucha gente que sí habían visto una niña descalza ahí. Uh -huh. Eh, pero a mí nunca me tocó. Bueno, de hecho, lo que sabes que te voy a contar. Le pues dije, ahorita vengo. Y decía, ya la saca para con el Y yo, pues sí, ya se la sabe. Ahorita ¿Mm -hmm. vuelvo. Me andaba mucho de baño. El, entré. Y en cuanto entré al baño, sentí escalofríos. Dije, no, pues ya me ando haciendo. ¿no? Sí. Entonces, eh, cuando entré al, al, al baño, al baño, Cómo se llaman, a la taza, cerré la, la puerta, uh -huh. me bajé, pues siempre bajé todo el pantalón y eso y sentí un miedo, o sea, que sentí miedo feo, no Fe. vi nada, no escuché nada, pero Ajá. sentí algo, o sea, solamente miedo, miedo? empezaste a sentir miedo, un sí, miedo sí. inexplicable, sí, de la nada, sentí miedo, no hice del baño, me subí el pantalón y me fui, ya lo hiciste del baño, no hice del baño, solo te dio miedo de pronto, mucho miedo, mucho miedo y escalofríos, y dije, esto creo que no es normal. Y dije, vámonos. Ok. ¿Y te aguantaste las ganas? Se me fueron. Órale. Y eso sí, tampoco te digo, como la vez de la lámpara, no vi nada, no escuché nada, pero sí son como algo raro, ¿no? Algo extraño. Pues sí, quién sabe, ese es el miedo inexplicable. Le vamos a, a poner de título a, este, a esta transmisión Un Miedo Inexplicable. O el aigronazo de aire. ¿Cuál te gusta más? El aigronazo que movía la lámpara y se le los a de hacer del baño. El aigronazo de aire o el, un miedo inesperado. O inexplicable, perdón. El aigronazo suena, suena bueno. Suena bueno. ¿Cuál, cuál, si son dos videos, uno se llama el aigronazo de aire, y el otro se llama un miedo inesperado, ¿cuál de los dos verías? El de miedo. El, de, el, el sí. miedo inesperado. Muy bien, entonces, sí. así lo vamos a poner en la transmisión. Muy bien, mi hermano, gracias por llamarnos ay, y ay. contarnos. No, yo creo que en vez de, como decimos, ¿no? la... una expresión típica, no, me caí de miedo, es de. no caí de miedo, no caí por el miedo, más bien. <risa> Exactamente. Se te, se te espantó. Y feo. <risa> bueno, mi hermano, muchas gracias. ¿eh? Muy bien, que estés muy bien. Saludos a Tijuana. Saludos, hermano, y saludos a tu jefita y a ti. Cuídense mucho. Gracias, mi hermano. Gracias. Un abrazo. Bye, bye. Eh, salita, que nos quería contar una historia, pero dice que, que se va a atrever en otro día, que ella me sigue desde hace 10 años, que no comentaba mucho en el chat pero que al ver que es una comunidad tan amable y amistosa, que por eso ya empezó a comentar y que quiere platicarnos también una historia paranormal, solo que hoy no, eso es lo que dijo. Eh, vamos a contestar la siguiente llamada y nos vamos a ir a la cama porque son las con 7 de la madrugada y yo ya estoy muy somnoliento y, y es, hay que descansar, ¿Sale? Entonces, vamos a recibir la siguiente llamada, y listo. Apóyeme con los últimos superchats, gente, ya con los últimos superchats de esta noche, apóyeme con las estrellitas, por favor, gente, Échenme la hola, mano. Pues. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, Martín, desde Nuevo León, desde la ciudad de Monterrey. Hola. Martín, bienvenido, buenas noches, desde Nuevo León. Sí, te escuchamos, ¿me escuchas tú? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, aquí vi en tu título que andaban hablando de historias paranormales y sí. te quería contar algo acerca de unos orbes, o unas bolas de energía uh, que son de luz A que ver. suelen aparecer en las fotos. No sé si hayan escuchado de eso. Sí, sí, sí, conozco el tema. A ver, platícanos tu historia. Sí, Mira, hace mucho, bueno, hace como unos cinco años, pues yo estaba en mi casa vino la tele en la sala uh -huh. y, y resulta que estoy en la sala y al lado están las escaleras y yo estaba jugando PlayStation y resulta que yo veo como que una bolita o una burbuja de luz uh -huh. y resulta que la veo y pues, yo bajando a la casa o sea de, de las escaleras de solo piso pero lo curioso es que como yo tengo un gato mi gato la vio y como que la quería agarrar o Pescar como si fuera una palomilla o un insecto. O sea, cuando un gato un animal ve algo como que lo quería agarrar uh -huh. para jugar con él. Okay. Pero yo resulta que era una, una bolita o una esfera de luz. Pero lo curioso es que yo lo vi porque lo vio mi gato. O sea, no nada más lo vio yo, o sea, lo, lo vio mi, mi mascota. Sí. Y como que eh, mi gato lo, lo quería agarrar. Y, y por resulta que era una orbe o una, una bola de energía. Pero. Eh, parecía que esa bola de energía se movía con conciencia Porque parecía que se movía en cierta forma un cierto, O sea, con cierto patrón de movimiento Y desapareció de nada O sea, era como que una burbuja así Que iba a iba, o sea, de, de la escalera. Y yo, yo ¿sabes? Pues le pregunté a César Bonroso Que es amigo mío y lo conozco uh -huh. y, y él me dice que esos sucesos pasan en cualquier caso Porque yo dije, es un fantasma, es un espíritu, es un ser, un ser querido que ya falleció, pero esos sucesos pueden pasar en cualquier cosa, en cualquier parte, perdón, o en cualquier casa, pero yo me di cuenta que, pues que quizá hay algo más, o sea, de, de esto, ¿no? O sea, que es una, es una energía o, o un fantasma, como lo quieran decir, pero da igual si me crean o no, o sea, si tú ves algo, ya con eso basta, porque da igual si te crean o no. O sea, yo les marco, pero pues habrá gente que me, me podrá decir de que, ah, pues no, pues es, es tu historia y ya está. Pero el que haya vivido algo para a alguien, ya con eso basta. Y da igual si te creen o no. Pero es algo, una experiencia, pues bonita, porque dices, oye, pues, de este tema puedes sacar mucho, mucho jugo, puedes, pues, no sé, o sea, o sea, pues plantarte mil ideas, pero al final al no va a haber conclusión, porque no hay tema de eso, o sea, no, no se sabe qué hay después de del amor. Dice María Orduña, y, y pues, dice María Orduña que son es, María Orduña dice son esferas de energía. Leti King dice, sí. o Queen, perdón, yo grabé unos videos hace tiempo Ajá. y me aparecieron esos orbs bien raro, pero eran varias y se escuchó algo raro en el sonido, me dio miedo y lo borré porque tan si me llega más, eso pensé, dice Leti Green, que también le pasó lo de los Orbs. Sí, y fíjate que los Orbs normalmente se pueden ver en fotos, o así, o en imágenes, o así, o en videos, pero o, no no, hay, no he visto muchos casos que alguien lo haya visto en persona, pero lo curioso es que lo vio mi gato, y pues como dicen los gatos y los perros dicen que pueden predecir cosas o saber cuando alguien fallece, como los gatos han, han habido casos, o que los perros que, lo, que, que ladran en la madrugada. Uh -huh. Sí. Pero lo curioso es que yo vi a mi mascota y luego yo, yo vi esa bola uh -huh. de energía, como si fuera una burbuja, uh -huh. o una cosita moviéndose así sola, o sea, como con conciencia esa bola de energía, pero pero yo dije, oye, qué raro que te pasó eso, y mi papá también lo tres vieron a la casa. Pero te digo, esos sucesos pueden pasar a cualquiera, pero hay gente que es más susceptible a eso, o hay gente que está más consciente de eso, y ya si lo ves, pues dices, oye, pues, pues, no sé, o sea, te cambia la vida porque dices, a lo mejor y, y, y es algo más, porque eso lo pueden relacionar con una alma en pena con energía, con esto terrestre Sí, o, o, sea, o Es algo más allá. Es, esas son las eh, hipótesis, son y, esas. Y para, y para eso el tío Néstor, el, el, el, el que cobra dos mil pesos, uh -huh. dólares la hora, uh -huh. <ríe> él nos puede responder, ¿verdad? Pudiera Pod, <risa> ser, pudiera ser. Oye, Oclack. ¿sí? Oye, pero estaría un día bien a, a hacer la transmisión con, con, con Aguis y hablar de lo, de lo que habíamos planeado, porque pues yo vengo de casa un amigo, me he hecho una cervecita porque pues a mí también, pues, pues uso medicamento para dormir y así, porque me pongo mal. Y, y qué bueno que me respondes, porque yo te dije, todo está premiado O sea, o sea todo... Yo sé que me ibas a contestar en este momento, y gracias, porque uh -huh. no no, porque no puedo responder. Y, y les agradezco y todo por, por contestarme. Bueno, me, pues, ya me, el sábado dice ya me que... El sábado dice que a las 11 vamos a hacer una transmisión sobre la muerte, ¿no? es una transmisión no, Frank, y, y, y, y el pan está serio sobre la mesa, porque porque todo el chat quiere que Awis haga una transmisión con Néstor, quieren que haga un debate, pero Awis no quiere. ¿Sabes por qué no quiere? Okay. Porque él piensa que, que, meta, que, que los morfos le van, le van a van a él, él piensa que va a perder, ¿sabes? pero pero aquí es puro show y, y es puro entretenimiento, es lo que le digo a Tú disfruta eso y, y lo que el chat quiera, el chat manda, el muy, pueblo manda. Muy bien. Y Tú decías porque es tu canal. Muy y bien. pues es todo, y pues gracias por contestarme. Pero recuerden, recuerden, nos vigilan los extraterrestres megamente. ¿Y así? <risa> Sale. Saludos, mi hermano, que estés bien. <risa> Ya soy de acuerdo, te, te aprecio mucho. Bye. Bye. Raúl Contreras nos mandó 50 pesotes, dice, hermano, pendiente en la transmisión. Un saludo desde Guadalajara. Raúl Contreras, buenas noches, mi hermano. ¿Qué haces despierto tan tarde? Kenia también nos mandó 5 dólares, dice, aquí va un superchat chat para un super amigo. Eso, Kenia, esos superchats chats son los de ahora. O si no, también pueden eh, ayudarme directamente en mi Playpal que es oxlacinvestigador.com, mi playpal o el superchat, ahí pueden apoyarme, apoyar a la causa para que sigamos subiendo videos, para que sigamos teniendo transmisiones, para que podamos sacar los libros y bueno, para poder seguir investigando y trayendo a personajes, a personas interesantes para las transmisiones en la noche. Eh, ahora sí, vamos a mimir, dice Maru, y si Maru dice vamos a mimir, vamos a mimir. Mil gracias a todos por los Superchats. son las 2.16 de la mañana. Le agradezco a toda la gente de TikTok que me acompañó también esta noche, a la gente que habló y nos contó sus historias. Eh, gracias a todos por ser tan buena onda, por los comentarios, por los regalitos, por los likes, por las compartidas, por estar conmigo esta noche, por escucharme, por su atención. Mil gracias a todos los trolls que vinieron A toda la gente que es fan del programa Y a todos en general Mil, mil gracias Vámonos a mimir, dice Maru Descansen, buenas noches Nos vemos el día de mañana Con, eh, tal vez pueda hacer la transmisión Con Awitz, eh, Awitz dijo Que mañana hacemos transmisión Yo empezaré a eso De las diez y media seguramente Y si entra Awitz Y si entra Martín pues los invitamos porque tendremos un tema sobre la muerte. ¿Ok? Mañana tenemos eso. Y el lunes, no olviden que tenemos invitadazo. Así que estamos ya eh, esperando que, que suceda. Y mañana tenemos nuevo video en el canal de YouTube. Y gracias a todos. Descansen. Buenas noches. Mañana también estará Néstor, dice Raúl Contreras, que mañana también estará Néstor en un debate con Awitz, pues miren, si se da el debate, pues ahí lo tenemos, Awitz y Néstor, pues yo empezaré a diez y media más o menos de la noche, y si está Awitz y Néstor, pues lo subimos y vamos a ver qué sucede, si no, Awitz y Martín hablando de la muerte, ¿sale? Mañana nos vemos. Gracias.